Gracias. Okay. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a la casa de la crítica, eh, la Lectura, episodio número 20 en el que vamos a revisar un artículo sobre una terapia muy novedosa en el campo de la electrofisiología cardíaca. Esta tarde voy a estar acompañado, como no puede ser de otra manera, por doña Raquel. La Hola, me parece. <ríe> ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, que es un placer estar aquí siempre. Aprendo no, no, mucho. No lo pasamos bien. Hay que <risa> claro. No lo pasamos bien. Esta tarde también va a estar con nosotros, pues, don Pablo, otro de nuestros fieles seguidores. <risa> Hola, buenas tardes Hola, a todos. Pablo. Esta tarde vamos a contar con la espada y el hacha de Raquel. No tenemos un invitado externo, porque, eh, bueno, me he venido un poco arriba y como llevo un tiempo estudiando sobre la cosa esta, digo, pues, oye, hago yo de invitado, ¿cómo lo veis? Y desapareció. Y como les hombre, bien, nada, vamos, a... Sí, vamos a personalidad. a cambiar un poco la, la cosa y a ver qué tal a ver qué tal nos sale la jugada. ¿no? Pero Pedro, ¿quién eres tú? Pues, hombre, Preséntate, ¿verdad? Pedro. Para todos los amigos que no, que no me conozcan, ¿quieres decir? Pues, claro. Bueno, la, la verdad es que nosotros tenemos en, en nuestro web, eh, entre www.preclick.com, un apartado que dice ¿Qué es Preclick? ¿Quiénes somos? Creo que se titula así la pestaña. Y ahí viene una breve biografía de cada uno de nosotros cinco, entonces yo creo que no, no al lugar a que esté aquí perdiendo tiempo en, en presentarme. Nada, vamos a ir. ¿Eh? ¿Te parece? Eh, etal, Pedro Etal 2022. <risa> bueno, pues vamos a, a ver qué artículo nos toca estas, este mes y qué, y qué eso y qué conclusiones vamos a sacar de él, como siempre con nuestro estilo, con nuestras ganas, pues eso, de intentar sacar lo mejor de cada texto y aprender, sobre todo sacar un aprendizaje. Este es el, el título del artículo, eh, Pulse Field Ablation for Pulmonary Vein Isolation in Atrial Fibrillation, que dicho en Romano Paladín sería ablación de campo pulsado para las venas, para el aislamiento de venas pulmonares en la fibración auricular. Gracias. Pues sabéis, eh, porque lo hemos comentado muchas veces, que esta actividad mensual está avalada de carácter científico por la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y asimismo por la Asociación Española de Enfermería en Otorrinolaringología, Cabeza y Cuello, que nos prestan su sello por considerar que esta es una actividad que lo merece, lo merece desde el punto de vista científico. Este es el, el artículo, el paper, y como hoy hago yo de invitado, Raquel, si te parece la parte esa que suelo hacer yo de contar un poco la revista, pues lo haces. Pues, pues, pues, pues, si hago yo, ¿tú ¿Tú claro. ¿Tú pues, pues, Por supuesto. Pues nada, me ha tocado. Este artículo eh, está publicado, bueno, fue publicado en el 2019... ¿No? Y la, eh, voy a hacerlo con mi mejor inglés en eh, Journal of the American College of Cardiology, mi mejor inglés americano que he puesto. Joder, no, no, vale. de puta <ríe> del norte de Kansas. Sí sí. Eh, eh, sí sí. En este no sé si lo podéis ver bien, en este, en este gráfico que es el que solemos enseñar es la evolución del factor de impacto de la revista durante en este caso desde el 2016 al 2020 y vemos que tiene un Factorazo de impactazo, o sea, es una revista que eh, en el 2020 está en torno a 22 y dentro de su categoría, de eh, la categoría donde está indexada esta revista que es eh, cardíaca y sistemas cardiovasculares, está dentro del cuartil primero, primer cuartil y además haciendo una fácil regla de tres, o sea, una división, está en el primer decil porque de hecho está la cuarta revista en, en, en esta categoría. O sea que, bueno, la revista eh, en factor de impacto, bien. Es el revisto, es el muy, bueno, muy bueno. En la factor de impacto. Sí. impacto sí. sí, sí, como siempre decimos, esto es una medida artificial Exacto. que ha inventado alguien y, y que se basa, sí. como hemos comentado otras veces, en las citas que se reciben en dos años. Efectivamente. Entonces, esto pues, no necesariamente significa calidad, pero así es como lo medimos. Pero y, es la forma de medirlo. Y, claro, claro, es la herramienta que, que tenemos mejor que Lola. Eso sí, Vamos a dar las buenas tardes a otro fiel seguidor que llevaba un ¡Hombre! tiempo de comentarse a pero bueno. Antonio, bienvenido, muy bienvenido. Esta vez no has llegado tarde, efectivamente estás ahí desde el primer ah. momento. Te voy a decir ya, bueno, te lo digo a ti y a todos nuestros amigos en primicia, que el mes que viene el tema de la lectura crítica te va a interesar especialmente porque va de simulación clínica. Ahora no te digo, el invitado o invitada no te lo digo, no somos uno de nosotros, para que quede claro, nos repetimos la trampa el mes que viene. También tenemos a, a Fran que se ha conectado desde el primer momento, muchas gracias Fran por, por conectarte también, otro de nuestros amigos y, y fieles seguidores de la lectura. Sí. Y bueno, pues vamos a, a dar paso a eh, el invitado de esta tarde, que en este caso soy yo. ¡Hombre! Buenas tardes a todos. Y voy a contaros un poco... Para contextualizar, ¿vale? El artículo, eh, dicho muy rápido, lo, lo que pretende es mediante la ablación con catéter, pero con una energía eh, nueva, nueva, que no es nueva en realidad porque existe hace muchos años y de hecho se utiliza desde los años 60 en industria alimentaria, ¿vale? Para, para digamos, eliminar partículas en, en alimentos. Entonces, realmente no es una energía que sea nueva, pero sí que es nuevo el uso sobre el tejido cardíaco para la ablación de pues de, de, del sustrato concreto de la fibrilación auricular. Un poco por contextualizar, por si eso, nos sigue pues, la madre de Raquel, mi madre, o otra gente que quizá pues, no, no tenga necesariamente por qué saber lo que es la, la fibrilación auricular o la FA. La tu madre, no sé si tu madre se conecta, Pablo, nunca lo has dicho, ¿eh? Sí, sí, a mí. Me <risa> bueno, no, es, es el mes que viene, ¿eh? Vamos, vamos, eh, Antonio. Eh, a ¿A ganas, Antonio. Y, y también cae a final de mes, el veintitantos lo, lo anunciaremos pronto para que te lo puedas poner en la agenda, pero sí, el 20 algo, no sé si será el 24, 22 o algo así. Bueno, eh, insisto en eso, que un poco por contextualizar, al final eh, la fibrilación auricular, si eres profesional sanitario, es muy probable que hayas oído hablar de ella, que tengas una idea bastante aproximada de lo que es. Para empezar, podemos decir que es la arritmia cardíaca más común entre la población adulta, esto es algo que ya hemos ido como cebando un poco en las redes sociales para que lo tuvierais claro. Y... Es así de, de común como que hay unos 46,3 millones de personas en el mundo que la, la padecen. ¿eh? O sea que prácticamente toda España, ¿no? o sea la población de España, un poco más de la población de España, tendría fibrilación auricular en el mundo. Lo que representa un porcentaje pues, no altísimo, pero bueno, no, no desdeñable, desde luego, un 0,58%. Si nos vamos eh, a, a, pues, a grandes regiones a ver cómo se comporta eh, la prevalencia en esas zonas, pues veis que en Estados Unidos... Tenemos pues un 1,1 en hombres y un 0,8% de, de mujeres mayores de 55 años, que es así como, como se ha medido en el estudio que tenéis referenciado abajo. Y en el caso de Europa es, es algo más, son 8,8 millones, también mayores de 55 años y los porcentajes pues son relativamente similares, aunque en las mujeres es eh, el doble, ¿no? es el doble de lo que se ve en Estados Unidos. Si nos fijamos concretamente en España, porque como yo creo que ya todos sabéis, y si os estáis conectando desde el otro lado del charco, notáis que nuestro acento pues, es de gallegos, pues eh, <risa> vamos a dar el dato también de España, en el que la verdad es bastante alto, pero bien es cierto que este estudio, que es uno de los estudios que se hizo publicado en la revista de la, eh, de la Sociedad Española de Cardiología, se pretendía eh, tener un dato sobre la prevalencia española porque no existía, no es un estudio muy muy reciente, es de 2014, pero bueno, ese es el primer estudio que he podido encontrar que tenía pues un dato enfocado directamente a encontrar la fibrilación auricular en los adultos y veis que el porcentaje es bastante alto, un 4,4% de la población. En cuanto a hombres y mujeres pues los porcentajes son muy parecidos, ¿vale? Eh, en este caso. Hay que decir, por si no lo sabéis, que la fibrilación auricular es una enfermedad que puede pasar desapercibida durante bastante tiempo hasta que dé pues una de las consecuencias eh, visibles, o sea, uno de los efectos, digamos, colaterales. Así que es posible, como en muchas otras enfermedades, que esto esté, eh, pues eso, infradiagnosticado y por tanto infraestimado. Puede ser que fuera más. ¿no? Eh, veo por aquí Ángeles, que también vamos a. Anda, sí que nos está viendo la, madre, la mamá de Pablo. Pues nada, oye, bienvenida, bienvenida, muchas gracias por conectarte. No lo, no lo he dicho como algo, ¿eh? no sabía si te conectabas o no, pero oye, ¿vale? si te conectas, fantástico. Espero entonces, Ángeles, que nos sirvas un poquito de termómetro, ¿vale? Si nos estamos pasando con palabras raras, nos lo dices. Si no se entiende algo de lo que digamos, no, no tengas ningún inconveniente de intervenir para que podamos eso, aclararlo para todo el mundo. Bueno, ¿qué más podemos hablar de la, de la FA, de la FA, según en el contexto en el que trabajes lo llamarás FA o lo llamarás FA? A saber, eh, bueno, pues es una arritmia que está eh, circunscrita a la parte superior del corazón, a las aurículas, es, a, es ahí donde se produce, digamos, eh, la desorganización del ritmo eléctrico, la, la, el corazón pues tiene cuatro cámaras, como casi todo el mundo sabe, y esas dos cámaras superiores pues serían, digamos, las que están relacionadas. En concreto, en el artículo que vamos a leer esta tarde, que vamos a, a criticar, eh, lo que se trata es de hacer la intervención en la aurícula izquierda, ¿vale? Después os pondré una especie de esquema que he dibujado ya y más o menos para que se entienda un poco lo que es la aurícula izquierda y la parte donde, donde se va a aplicar pues la, la ablación, ¿vale? La, la energía. Por ahí nos, nos va diciendo Ángeles que de momento está bastante claro. Perfecto. Muchas gracias. Es verdad que tienes buen maestro en casa. Eso es cierto, eso es cierto. No es cierto, bueno, es que mi Pablo. madre, cuando, cuando cambiamos el examen de primeros auxilios, yo se lo paso a mi madre, a ver qué le parece. Ah, ¿sí? ¿Para, para ver si se entiende. ¿Es tu, es tu beta tester de, de exámenes? Totalmente. Qué bien, qué bien, que bien, que bien. Bueno, Digo, si lo puedes hacer sin tener dudas, que no sean técnicas, es que está claro, bien explicado todo. Es bien. No, o sea, Fenomenal, muy bien. Muy bien redactado y tal. Oye, pues una gran ayuda, la verdad. Supongo que no le pagas porque... Pagó? Muy bien, muy bien. Oye, pues nada, Ángeles... Gracias por la colaboración. Entonces, eh, lo digo por lo que me tocaba a mí, ahora ya no me toca, pero por lo que me tocaba a mí antes. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ocurre con la fibrilación auricular? Al final eh, es, es un ritmo anormal, es un ritmo rápido. Hace que las aurículas eh, tengan un ritmo eléctrico muy rápido, pero eso no se eh, traduce en que vayan a latir más rápidamente, sino que llega un momento que los impulsos son tan anárquicos y tan rápidos que provoca una especie de temblor sobre el tejido, que no es efectivo para provocar la contracción de las aurículas y que la sangre pase hacia los ventrículos y de ahí a donde corresponda, según si estamos en ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. La cuestión es que en determinadas partes de la aurícula, que se llaman orejuela, hay una orejuela en cada aurícula, la sangre podría permanecer más tiempo de lo habitual y acabar formando un coágulo. ¿vale? Entonces, eso realmente es lo más conocido quizá, eh, como consecuencia negativa de la fibrilación auricular. Luego están otras cosas asociadas, como que uno puede sentir palpitaciones o puede sentir el ritmo más rápido o de hecho lo va a sentir también irregular y esto pues puede, provocar, eh, puede provocar fatiga, puede provocar malestar. Y en los casos pues, de personas que a lo mejor tengan el corazón un poco tocado ya, o sea que tengan insuficiencia cardíaca, pues puede empeorar su insuficiencia cardíaca. La cuestión es que ese trombo o ese coágulo que se puede formar en, en las aurículas va a viajar en algún momento, o sea, en algún momento se va a desprender de donde está y va a viajar a lo largo de las arterias y llegará hasta una arteria donde el calibre de esa arteria pues sea lo suficientemente pequeño como para que el trombo o coágulo ya no pase más allá y por tanto ocluya parcial o totalmente esa arteria y lo que ocurre con una oclusión total o parcial pues es que empieza a llegar menos sangre al tejido que hay detrás, ¿no? O sea que como todos sabemos, el oxígeno es necesario para todos los tejidos del cuerpo. Si un tejido durante mucho tiempo no recibe oxígeno, pues al final ese tejido se necrosa, que es lo mismo que decir que es un tejido que se muere. ¿vale? El tejido, depende de dónde estemos hablando, pues provocará unos problemas u otros. El más conocido probablemente es el ictus o el accidente cerebrovascular. Bueno, o sea, esto es una de las consecuencias de la fluidación auricular. Hay otras que las tenéis ahí en el esquema, ¿vale? Pero, bueno, no vamos a entrar en más detalles, simplemente para que tengáis esa idea y esa referencia de que uno de los problemas que nos puede dar la FA es el lictus o el accidente eh, vascular. ¿Cómo se diagnostica la FA? Pues lo clásico es utilizar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Eh, ya en los últimos años tenemos disponibles eh, dispositivos portátiles que tienen una sola derivación, como puede ser el Apple Watch u otros eh, relojes, como por ejemplo los de Samsung, que son capaces de hacer electrocardiogramas de una derivación y luego hay otros dispositivos digamos que se añaden al teléfono móvil que también pueden permitir la, el registro de un electrocardiograma de una derivación y que con esto pues, también se está utilizando para controlar a personas que pues, o tienen alto riesgo o han tenido FAs pero que no son continuos sino que son lo que llamamos paroxísticas y que permite pues en un momento dado de tener síntomas o, en, o a unos intervalos de tiempo determinados ir haciendo unos registros que se pueden enviar fácilmente pues, al profesional sanitario que lo puede valorar. Otro de los eh, elementos clásicos para detectar la FA, para diagnosticarla, pues es el holter de 24 horas o de más duración. O sea, el seguimiento, digamos, durante un tiempo largo del electrocardiograma de una persona mediante pues, unos electrodos pegados en el, en el tórax o mediante prendas textiles que tienen electrodos o mediante la inserción de un holter, que es una pequeña pieza eh, metálica que se pone bajo la piel y que puede registrar durante periodos largos como o tres años ¿vale? esto serían como la manera más estándar de, de diagnosticar la FA y casi siempre pues bueno, o bien porque ha habido una consecuencia o bien porque ha habido unos, eh, unos síntomas ¿no? que, que han hecho que el paciente pues, sea referido a, a una consulta de estas ¿Cómo se trata la FA? Digamos que hay tres patas por así decirlo, vamos a, a, a rápidamente decir que hay una parte farmacológica están los antiarrítmicos, hay de varias clases, eh, con distintos niveles eh, a los que van a actuar y que van a pretender, en principio, revertir la, la fibrilación auricular, o sea, o quitar la arritmia o al menos controlar sus consecuencias, bien sean las palpitaciones, bien sea que el ritmo va a irregular, bueno, hay distintos. Eh, luego estarían los anticoagulantes, que no tratan, sino que lo que pretenden es prevenir la formación de coágulos, ya que la sangre va a pasar más tiempo en las aurículas, especialmente en las orejuelas, y eso puede provocar un trombo, pues si alargamos el tiempo de coagulación, o sea, hacemos que la sangre coagule más tarde, y eso es lo que conseguimos cuando utilizamos fármacos anticoagulantes, pues estamos previniendo el riesgo de que provoque un coágulo. Así que es muy seguro que conocéis a gente que toma algún tipo de anticoagulante, bien sea el aceno, cumarol, sintrón o alguno de los anticoagulantes directos, pues es Probable, o sea, cabe la posibilidad, no es que sea probable, pero cabe la posibilidad de que sea por una fluidación auricular. Se puede estar anticoagulado por otros motivos, pero es un motivo muy común de anticoagulación, la, esta arritmia. Luego estaría eh, la posibilidad de la cardioversión eléctrica, al igual que con fármacos podríamos intentar cardiovertir farmacológicamente mediante un choque eléctrico similar al de la desfibrilación. Eh, para quien no esté muy versado en los temas de terapias eléctricas, pues es lo que vemos en las películas que dan una descarga, ¿no? con dos electrodos que están adheridos a una pala, y que se suele decir, código azul, código azul, todos fuera, ¿no? pues eso más o menos, pero hecho de una manera un poco más ordenada, porque cuando es para quitar una arritmia de una persona que no está en parada cardíaca, se hace de otra manera, se hace sedando, se hace eh, de una manera más eh, ordenada, por así decirlo. No, no es, una, es una cosa vital de urgencia. ¿no? Y por último, sería la última pata, aunque habría una otra pata eh, de cirugía de la fibrilación auricular, que hay alguna cosa publicada, eh, no la voy a explicar ahora, vamos a, a quedarnos en lo que es muy común también que es la ablación con catéter ¿vale? Y dentro de la ablación con catéter pues tenemos tres, tres posibilidades grandes que son las, las actuales Me He dejado fuera el láser por ser menos utilizado y porque quizá no, no se utilice mucho más Y entonces bueno, vamos a comentar simplemente rápidamente la radiofrecuencia, la crioblación y después la última, la electroporación o la ablación de campo pulsado o PFA, que son las, las siglas en, en inglés, que es básicamente de lo que va el artículo de hoy. ¿vale? Entonces, para intentar entender un poco qué es esto de la ablación con catéter, pues os voy a hacer que penséis un momento en un bosque. ¿vale? Este, este es el, el bosque que, que yo os he preparado aquí para que entendamos lo que es una ablación con catéter y cuál es la finalidad de una ablación con catéter. Bueno, tenemos un bosque como este, así de bonito, vale, frondoso, lleno de árboles, estamos en España, todo, si estáis en España, Portugal, todos los veranos tenemos un montón de incendios, no sé qué pasa por otros lados de, de Hispanoamérica o Latinoamérica, pero por lo menos aquí todos los veranos tenemos incendios y es siempre eh, pues una pena y un desastre. Entonces, una de las cosas eh, que puede ocurrir ¿no? es que venga un desalmado, que sea pirómano y que prenda fuego. También puede ser fortuito, también puede ser un, un error, no necesariamente tiene que ser provocado, pero a veces ocurre, ¿no? Y llega alguien y prende fuego y si hay suficiente combustible, o sea, eh, digamos, forestal combustible forestal, pues eh, prenderá el fuego y el fuego viajará. De tal manera que si no hacemos nada, ¿vale? Pues el viaje de las llamas hará que todo el bosque completo se queme. Entonces, una intervención que se puede realizar por parte de los bomberos, ¿no? sería un cortafuegos, lo que llamamos un cortafuegos, que se llama cortafuegos simplemente porque eliminamos lo que es combustible para el fuego, eliminamos digamos, lo que es esa materia que se puede incinerar y evitamos que las llamas puedan propagarse. ¿vale? Eso es básicamente. Si hay algún especialista en incendios, si hay algún bombero o si hay alguna persona que sepa de esto, que por favor me perdone que esto lo he utilizado como analogía, estoy más o menos al tanto de que los cortafuegos eh, no son la mejor manera actual, ¿vale? Esto es para los incendios de antes y los incendios actuales se tratan de otra manera, pero para que nos sirva de idea. Porque siempre hay gente que está preparándose para bombero y dice, este no tiene ni puta idea. Efectivamente, no soy bombero, no tengo <risa> puta idea. pero sí sé que los cortafuegos servían para los incendios de los años 70 y 80 y los incendios actuales no se arreglan con cortafuegos. He, he vaciado mi bosque, ¿vale? Le he quitado todos los árboles y ahora lo que he hecho es simplemente dejaros. La, el esqueleto de lo que era el bosque de antes y ahora tenéis que pensar que esto es una aurícula derecha, ¿vale? Una aurícula derecha. Una aurícula derecha con cuatro palos que son las venas pulmonares, ¿vale? voy, voy, a, voy a introducir algunos de los comentarios porque veo por aquí, vale, Ángeles nos, eh, se reía y nos decía que era cierto. Ah, vamos a ver, que por aquí nos decía algo, Ever, muchas gracias por conectarte, Ever David, com com compañero, y que además fue invitado en la pre-lectura nos decía que lo más importante es corregir factores de riesgo cardiovascular, como el tabaco, sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, alcoholismo, apnea del sueño... Perfecto. Ahí EBER se ha metido en, en un aspecto que yo no, no he tocado, que sería la prevención ¿no? de, uh -huh. de, de los problemas asociados a la fluidación auricular. O sea, de hecho, la aparición de la fluidación auricular se relaciona con estos factores de riesgo, que además son los típicos factores de riesgo que aparecen en muchísimas enfermedades, ¿no? Y en la FA pues no es, una, no es diferente... Uh -huh. Sí, y, y él, eh, muy bien, gracias por el comentario, Eber, porque no pensaba tocarlo por no alargarnos, pero sí que es verdad, ¿no? Que si nos ve alguien eh, que entienda que también, como todo, pues esto se puede prevenir o modular de alguna manera. Por aquí nos dice, <risa> Ever, dice que espera que su bosque no tenga copyright, no, no, si lo quieres reutilizar lo puedes utilizar sin ningún problema y si quieres te paso el PowerPoint, <risa> el bosque lo puedes utilizar cuando quieras, Ever. es todo tuyo, <risa> faltaría más. Ah, también se ha conectado Manuel. Solo la de hoy merece ser vista por nuestros alumnos de enfermería. Vamos a seguir disfrutando. Bueno, bueno, gracias, Manuel. Bueno, estamos en el bosque sin, sin árboles. Estamos realmente en una aurícula izquierda que tiene sus cuatro venas pulmonares. Si hacéis un recuerdo bien en el colegio, en el instituto o si habéis estudiado una carrera del, del entorno sanitario, habréis estudiado el corazón. Y aunque no lo hayáis estudiado con un muchísimo detalle, siempre hemos hablado de venas y arterias que llegan y que mueren. Entonces, si nos vamos a la aurícula izquierda, ahí es donde regresan las venas pulmonares ¿no? eh, cargadas de sangre oxigenada para luego ir al ventrículo izquierdo y de ahí pues ir a la aorta y pasarlo pues, a, a todo el, el organismo, ¿no? a todo el sistema circulatorio. Lo que vamos a explicar ahora es simplemente el equivalente al cortafuegos de antes. Ahora en lugar de fuego lo que tenemos son impulsos eléctricos que van a viajar hasta la aurícula y que ahí van a hacer pues, todo el desastre o todo el mes que hacen y que hacen que no se contraiga la aurícula y que la sangre pase más tiempo de lo que tiene que pasar y que se pueda provocar un coágulo y aparte todo lo que hemos comentado. Entonces, ¿cuál es la intención cuando se mete un catéter para hacer una ablación en la aurícula izquierda? Pues simple y llanamente es ir con esa, entre comillas, motosierra, en este caso es un catéter, y generar una lesión ¿vale? que imposibilite la transmisión del impulso eléctrico. Quiere decir, los miocitos, los cardiomiocitos, que están eh, obviamente en todo el corazón, pues los de esa región en concreto, anularlos, ¿vale? anularlos mediante la aplicación de algún tipo de energía ¿vale? que va a hacer que no sean conductores. Y esa lesión, que al final se acaba convirtiendo pues, en una escara o cicatriz, no es conductora de electricidad y por tanto aislamos, y por eso se llama, de hecho en el título del artículo viene, aislamiento de venas pulmonares. Si esto lo aplicamos en las cuatro venas y si la, el aislamiento es efectivo, pues hemos evitado que la arritmia, del impulso eléctrico o el fuego, si volviéramos a, al símil de antes, pudiera pasar a la parte central, ¿no? que es la aurícula izquierda. Estos son los tres, digamos, que he puesto al principio. Tendríamos la posibilidad de la radiofrecuencia, la posibilidad de la crioablación y la posibilidad de la ablación de campo pulsado, que es la que vamos a, a revisar hoy con la revista, con, perdón, con el artículo de hoy. Y aquí, básicamente, la ventaja que viene a, a ofrecer, aunque hay alguna otra que iremos comentando, esta nueva manera de hacer ablación, es que este campo eléctrico pulsado es selectivo, al menos si se aplica de la manera que está protocolizada, ...para los cardiomiocitos, quiere decir que va a afectar a esas células y no a otras. Los riesgos de la radiofrecuencia o de la crioblación es que en, determinados, eh, en determinadas regiones... ...especialmente en las, en las pulmonares, en las venas pulmonares derechas y especialmente en la superior... Eh, ...vamos a estar muy cerca del nervio frénico y del esófago. Y por tanto, si la temperatura fuera muy alta o se aplicara durante demasiado tiempo bien sea temperatura alta en radiofrecuencia o temperatura baja en la triablación, podría llegar a alterar o dañar estas estructuras que son adyacentes a, a las venas pulmonares. Y por tanto, pues podríamos tener un problema mayor. Problemas que pueden ser muy graves o, o, o pueden ser pasajeros, pero en cualquier caso problemas que en principio, según la evidencia actual, pues esto se evitaría utilizando eh, la ablación de campo pulsado o electroporación. ¿Vale? Y no sé si yo creo que he hablado un montón, ¿no? Yo creo que lo has dejado tan claro. Ay, no, no, me ha faltado, me ha faltado, perdón, perdón, me ha faltado un poquito esto. Sí, sí, esto también es del, de este mismo artículo. Eh, por si alguien está viendo, ya, ya que Ever ha preguntado sobre, la, sobre mi bosque, mi bosque es todo tuyo, pero también te informo que todas estas imágenes que estás viendo son imágenes que están bajo la licencia Creative Commons, compartir igual, sin obra derivada y uh -huh. sin obra comercial. Por tanto, lo puedes reutilizar siempre que digas de dónde sale y si ves aquí abajo estoy diciendo de dónde sale, mientras no lo hagas una obra comercial y no la hagas una modificación, o sea, ¿vale? No, no puedes modificar la, la obra. Entonces, eh, si a alguien le hace falta que no tenga ningún problema. De hecho, el artículo es open access, o sea, se puede acceder sin, sin coste ninguno, sin necesidad de suscripción. Nada, para que quede claro. Eh, uh -huh. Bueno, básicamente lo que viene a decirnos esta última imagen, que es de este propio artículo, es la duración o la persistencia del aislamiento de las venas pulmonares, porque esto, obviamente, como cualquier intervención sanitaria, como cualquier intervención que, que hacemos sobre pacientes, pues, pues no es efectiva 100%, ¿no? O sea, siempre hay cosas que pues, no a todo el mundo le va bien o le, le dura durante un tiempo y luego, digamos, recidiva, vuelve a aparecer la arritmia, se vuelve a reconectar una vena y entonces vuelve a haber fibrilación auricular en esta persona. Entonces, aquí lo que hay es un resumen de varios estudios, todos los que veis de las barras naranjas se refieren a radiofrecuencia... Y, pues como podéis ver, más o menos eh, la persistencia de la, del aislamiento, en el mejor de los casos, al, alcanza, alcanza el, el 80%. ¿vale? O sea, y, y oscila entre, entre un 20 y un 80%. ¿vale? Eso es un poco a lo que se puede aspirar cuando se hace ablación por radiofrecuencia. Eh, en el caso de la barra azul clarito, es un, un estudio sobre láser, utilizando láser para, para la ablación, ¿vale? que está en torno al 60%. Y los dos azules claros, perdón, más oscuros que están a continuación, ¿vale? El que dice Supir y el que dice Miyazaki, estos son estudios con crío, que de nuevo pues eh, oscila entre un 40 y un 80 aproximadamente de persistencia. En el caso de la ablación de campo pulsado, que está referido a este propio estudio, eh, pues aquí vamos a decir que han dicho un 100%, Habrá que ver, ¿no? habrá que ver si esto es así, pero un 100% es una cosa como muy, muy sorprendente. Y, y bueno, pues eso que hay que revisarlo, a ver si, si es tal cual. Cositas también, que, que, que para que sepáis, porque uno dice, vale, ¿y cómo saben que, que efectivamente están eh, aisladas las venas pulmonares? Porque si recordamos lo que he dicho al principio, ¿no? al principio he dicho que la fibrilación auricular puede estar infradiagnosticada, pues porque puede no dar síntomas, entonces puede tardar en tratarse. Así que en este estudio en concreto, para que entendamos qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho, para verificar que las venas pulmonares efectivamente están aisladas, aisladas tras la aplicación de la energía y que están aisladas en un periodo posterior lo que hacen son mapas electroanatómicos esto dicho muy rápido es introducir un catéter en la cámara del corazón que se quiere mapear o las cámaras del corazón si se quieren mapear varias y con ese catéter vamos a decir por entendernos vamos pasando por toda la que es la, la, la forma del corazón, toda la parte interna ¿no? de esa cámara y vamos tomando una serie de señales que nos permiten tener la anatomía y al mismo tiempo las señales eléctricas, bien sea para ver cómo viajan de un punto a otro o bien sea para ver qué voltaje hay en cada punto concreto de donde ha pasado el catéter. ¿vale? Lo que estamos viendo ahora en la imagen eh, puede parecer una cosa rara, entiendo que sí, yo no llevo muchísimo tiempo con esto y a mí ya me empieza a, a resultar algo amigable, pero al primera vez que empecé a ver estas cosas yo digo, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es, visto, esto es una aurícula izquierda, vista desde atrás y un poco desde arriba, la parte de arriba, ¿vale? Pero vamos a decir que son visiones posteriores más o menos. O sea, que lo que estamos viendo aquí son las venas izquierdas y lo que estamos viendo, no sé si, no se ve el ratón, ¿no? ¿O sí? No se ve. No, no se ve. Bueno, lo que estamos viendo donde dice Immediate Post PFA, justo debajo, ¿vale? Lo que vemos a la izquierda, los dos eh, cuernecitos rojos, por así decir, son las dos venas pulmonares izquierdas de este paciente y al otro lado las venas pulmonares derechas. O sea, las estamos viendo tal cual, como si estuviéramos mirando un espejo. No están al contrario, porque estamos viendo la parte de atrás de la aurícula. Y debajo tenemos otra aurícula izquierda de otro paciente diferente en el que pasa lo mismo. Estamos viendo las izquierdas en el lado izquierdo y las derechas en el lado derecho. Abajo tenéis como un degradado de colores, ¿vale? Todo aquello que está en rojo es tejido que tiene un voltaje muy bajo o que podemos considerar que está, entre comillas, muerto. Es un tejido que no es conductor, ¿vale? No muerto en el sentido de muerto, sino en el sentido de que no pasa la electricidad por ahí. Y lo que tenemos en morado, pues sería aurícula sana, aurícula que tiene voltaje, ¿vale? Que tiene un voltaje que se considera pues de aurícula normal. Lo que vemos a continuación ahora es cómo están después de tres meses, o sea, un remapeo, o sea, de nuevo, citar al paciente en tres meses aproximadamente, volver a meter un catéter, volver a tomar eh, puntos y medidas y demás, y volver a generar otra vez un mapa de, del aurículo para ver cómo está. Y como podéis ver, pues la persistencia pues, es casi, casi perfecta, ¿no? O sea, sigue estando, la parte roja, las venas pulmonares siguen estando rojas y la parte morada, pues sigue estando morada. Así que podríamos decir que a los tres meses, pues sí, estos dos pacientes que estamos viendo aquí, pues son el 100% de los que vemos, 100% están aislados. Y ya está, yo creo que ya... Voy, voy, voy a dar paso un momento a Antonio, que dice, eh, en referencia a Ever gracias a la población de Framingham y los estudios de los siete países por darnos tanto en cuanto a factores de riesgo. En referencia a Ever vale, vale. Sí, sí, sí, totalmente. De, del estudio de Framingham, ahora que lo, que lo dices, Antonio, eh, que, claro, es claro, es un estudio que lleva muchísimo tiempo, pero hay algunos datos de aspectos cardiovasculares que datan de los años 80 o así. Y... Por ejemplo, yo antes de estar preparándome esto eh, un poco más a conciencia, eh, tenía la idea de que la fibrilación auricular era 4 a 1 hombres-mujeres. O sea, más hombres que mujeres. Pero bien es cierto que en los datos más recientes que os he presentado al principio, los porcentajes son mucho más parecidos. ¿vale? Lo cual bueno puede estar mediado por muchas cosas, como que haya un infradiagnóstico en uno de los dos géneros. Probablemente en el género femenino, como casi siempre pasa con lo cardiovascular. Pero que... que aunque nos ha dado mucha información muy relevante, si no se actualiza, acaba siendo una cosa pues menos útil. ¿no? O sea, sí como para apuntar teorías, pero luego hay que ir confirmando. Hay ¿eh? algunas cosas que se hay, hay que actualizar. Muy bien. Bueno, calle ya un poco, ¿no? Calle <risa> señor muy invitado. Gráfico. Sí, sí, la verdad es que da gusto con gente así tan, tan docente, tan docente. Bueno, el artículo que lo que lo diga El artículo que hoy vamos a criticar, como has dicho, eh, se trata como de una especie de acumulado de casos, de una serie de casos. Eh, no sé si lo habías dicho ya, en realidad. Creo que sí, No lo he dicho. Pues lo digo. Entonces, eh, volviendo a las parrillas Casper, que son las que siempre utilizamos para hacer la lectura crítica, no tenemos un modelo específico para este tipo de ensayos, de artículos... Entonces hemos intentado adaptar o vamos a utilizar el de el ensayo clínico, que es a lo mejor uno que nos podía servir por el tipo de estudio que, que vamos a tratar. Aún así vais a ver que a lo largo de la lectura van a haber grandes epígrafes que no podemos contestar, pero porque no, no, no son aplicables a, al estudio que vamos a criticar. Así que empezaremos, como siempre, con la validez de los resultados. Y siempre empezamos de la misma forma, para ver si la pregunta está bien hecha. No tengo puesto el paso de posiciones ¡Pam, adelante. ¡Venga! Gracias, don Pedro, invitado. Hace de todo este invitado. De hace de todo, hace de todo. Hago la realización, hago la invitación. Efectivamente. Por favor, si hay algún comentario, sáquelo. Bueno, ¿se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida? En este caso, no nos tenemos que ir muy lejos, en los primeros objetivos ya podemos ver eh, cuál es la intención del artículo. Pero si nos metemos más a fondo, vemos que el, la, la población del estudio la define súper clara y lo dice más o menos así, es población con fibración auricular, yo lo llamo FA, no sé si tú, Pedro, eres de los que dice FA. Yo soy de los de FA, sí, sí. <risa> a mí me gusta FA. Bueno. Es, eh, población... ¿Eres, eres Sí, o sea, sí ya sabes que... ya... Eres de esos, de esa gente que dice Los sí, tenemos bien goza, catalogados eh. Bueno Entonces es eh, población con Fa paroxística Sintomática que no responde a medicación y que tiene un bueno lo definé al pelo porque dice que tiene una fracción de eyección mayor al 40% en el ventrículo izquierdo que tiene un tamaño de, de la de de aurícula izquierda determinada, además de de menos de menos, menos. centímetros. Menos, también. menos, menos. O sea, una población claramente definida. Para fijarnos en la I de la intervención, pues en la parte de objectives, que está ya sacado del resumen, nos define lo que has comentado tú, Pedro, de la electroporación. En este caso, esa es la intervención que van a ver, si es bien o es mal. No compara con nada y el outcome que buscamos es que, sea, que haya una aislación, un aislamiento de las venas pulmonares, como has dicho, efectiva efectiva y sin dañar a estructuras colaterales, como lo que has comentado del esófago o del nervio frénico. Tenemos entonces un apío, habemos pío. Lo que se dice, eso es, en este caso, una Por tanto. Lo cual, en, en esta primera, yo respondo que sí, que está bien orientada la pregunta. Vale. Muy bien. Tenemos un nuevo comentario de. Ah, gran proceso. Muchas gracias, Ángeles. Gracias. <risa> ¿Quién lo ha sacado? <risa> Muy bien. Pregunta número dos. Esta me toca a mí. Ya, ya me toca a mí. Ah, pues... Eh... El invitado, sí. Ah, sí. ¿El invitado a trabajar. <risa> pues, bueno, pues bien, vamos a, a eso. Como ya ha introducido Pablo, pues algunas de las preguntas de esta parrilla no aplican. vale Entonces, eh, esta es una de las que no aplica. Por hacer un repaso rapidísimo de lo que era aleatorizar, eh, es teniendo más de un grupo en el estudio, pues decidir de una manera no, digamos, no sesgada, o sea, de una manera que sea fortuita mediante un método. Nosotros ponemos el dibujito del dado porque sería una manera. Imaginaos, si sale par vas al grupo de PFA y si sale impar vas al grupo de ablación térmica. Eh, pues, pues sería una manera, ¿vale? Y eso sería que no lo estoy diciendo yo ni lo está diciendo nadie. En este caso, como son dos ensayos clínicos, eh, el artículo digamos que hace referencia a dos ensayos clínicos en los que solo hay un grupo en cada ensayo, pues no hay dos grupos, por tanto, no se puede aleatorizar nada, no, no tiene sentido. En este caso, esto es un ensayo clínico que también lo conocemos como estudio antes-después, ¿vale? O pre-post. Al final, la comparación, en vez de hacerlo entre dos grupos que reciben intervenciones diferentes, se hace entre el paciente antes de la intervención y el paciente después de la intervención, o en este caso, el paciente justo después de la intervención, ¿no? que se le hace un mapa, y a los tres meses que se le hace otro mapa. Eso para el, el hecho de la eficacia. Luego, para lo que es la... Seguridad, pues hay otras medidas. Así que nada, ya está. Y ahora me toca no, a mí. Bueno, de momento eh, tenemos una bien y una no aplicable, con lo cual eh, vamos a ver la tercera. En este caso lo que están preguntando es si los, eh, los participantes fueron adecuadamente seguidos hasta el final del estudio, ¿no? Y lo que nos preguntan es si el seguimiento fue completo, que en principio un participante que entra y el seguimiento en este caso, ahora lo veremos, pero va a ser de un año. Si se siguió hasta el final, ese año, eh, tanto un participante como todos. <ríe> si se interrumpió precozmente el, el estudio por algo o si se analizaron los eh, pacientes en el grupo al que fueron aleatoriamente asignados, que como esta ya podéis, por lo que ha comentado Pedro hace un segundo, eh, que no se va a aplicar, evidentemente, porque no hay grupos y no se ha latrizado. Pero vamos a ver las otras dos. Eh, en este estudio, en principio, eh, lo que hacen es, de los dos, eh, de las dos cohortes, de los dos sitios donde reclutan pacientes, al final reclutan a 81 pacientes, que eran 40 y 41, me parece, para cada uno. Y a 15 se les, eh, se les ha aplicado, ¿lo voy a decir bien? Eh, energía no. monofagro. ¿Monofásica? Sí, una onda monofásica. Sí. ¿O una onda monofásica, muy bien. Sí, sí, sí. Y a 66 eh, ondas bifásicas. De tal manera, los han juntado a todos en el, eh, como un grupo solo. Eh, y los han seguido y las han hecho, eh, o sea, les han hecho la intervención. Saca la flechita, que se me ha quedado por ahí fuera. Ay. Ay. Eh, <risa> les han hecho la intervención y luego se ha hecho. Eh, a... Sí, que es verdad que yo, por lo menos personalmente, me ha costado un poco. Eh, ver qué seguimientos se han hecho, porque aunque hay un epígrafe de follow-up visits, luego eh, al final no queda muy claro eh, qué se hace en cada visita, o por lo menos a mí no me ha quedado claro, no era fácil de, de, de decir, ah, vale, la, el, el siete, a los siete días se hace no sé qué, a los 30, pero bueno, al final se ha seguido durante siete, se ha hecho visita a los 7 y 30 días y a los 3, 6 y 12 meses. Sí. Y a ver que lo tenga un poquito más grande aquí. Eh, a los tres meses es cuando se hace eh, el remapeo, ¿no? el remapping, de lo que ha comentado Pedro, que se hace justo al terminar la intervención y luego el, eh, a los tres meses. Y luego a los seis y doce meses hace un jolte de 24 horas y aparte semanalmente creo que se va enviando por remoto. el si Totalmente, un, un, electro, un electro que probablemente sea eso. un electro de una, de una tira, de una, de una derivación. Bueno, probablemente podría ser un electro de una derivación. Que lo que bueno, va a decir es si ha vuelto a aparecer la FA. Sí. ¿No? Ah, Otra a más. Sí. sí. Entonces, en, en principio, si hay 81 pacientes, 81 pacientes uh, tiene que haber al final, a los 12 meses. Sí. El problema está que no queda muy claro, o por lo menos a mí no me ha quedado claro. Sí que hay un momento que hablan que el... Eh, ellos dicen la, me, la mediana de seguimiento del, del seguimiento total de los pacientes fue de 120 días. 120 días son ver, cuatro meses, que no son 12 meses. Es, y luego el tercer cuartil son 302 días, que tampoco llega al año. Hay un 25% de personas que igual han podido llegar al año, pero el 75% al año no han llegado. Eh, no sabemos porque no lo explican muy bien qué ha pasado con esas. Personas. No no, lo sabe, no, o sea, no se explica en el paper, pero claro, ya, leyendo más otros papers, es lo que mm. os comentaba antes, de, de que la, la sensación que tengo es que había interés por publicar eh, pronto y mm. el, de los dos ensayos que hay, el, el, el segundo, ¿no? eh, hay uno que se llama Impulse y otro que se llama PEFCAT. El PEFCAT aquí solo están representados 41 pacientes y al cabo de dos años más, o sea, si este es de 2019, pues en 2021 se publica otro eh, artículo donde ya se incluyen los 81 de, del PEFCAT. entonces uh -huh. Y además se incluyen otros tantos más de otros de otro ensayos, ¿no? que al final son 121. La cuestión es que es como que hubieran ido publicando de manera secuencial, pues ahora tengo estos pacientes, publico, ahora no sé qué, porque de hecho hay otro anterior de los 15 que tú has dicho de onda monofásica, uh -huh. hay un artículo que solo hace referencia a esos 15. Entonces es como si hubieran ido secuencialmente uh -huh. publicando, uh -huh. ahora uh -huh. esto, ahora esto, ahora uh -huh. esto. No creo que sea la, la mejor práctica desde el punto de vista científico, porque al final lo que ocurre, no es lo que tú estás diciendo, los han mezclado todos, hay cosas que las han analizado juntas, eh, hay algunos endpoints, algunos resultados que se han medido solo para unos y no para otros, pero bueno, esto lo dices tú. O sea, que igual no es la mejor práctica científica, entiendo que puede haber pues, otra motivación para tener prisa por publicar. Sí, vamos a hacer que bueno la medida principal era ver si... si... Seguía aislada ¿no? la, sí, la, la, la pulmonar vena pulmonar, es. podías dar solo los resultados a los tres meses, tanto de eficacia sí. y seguridad, eh, si se te iban a perder los participantes. Bueno, no lo sé, es que no, no queda claro porque tampoco sé si es que no, son claro. perdidas o es porque no estaban, eh, igual no todos los pacientes tenían que llegar al, al mes 12, unos tenían que llegar al 3, otros al 6, pero como no lo explica claro. claro bueno, luego cuando nos enseñes lo de supervivencia igual lo vemos más claro, pero... Pero en principio tú, sobre todo ellos dicen y en los metodología lo ponen, es un análisis por intención de tratar, por tanto en principio yeah. tendrías que analizar a todos hasta el final del seguimiento. Lo que claro. ocurre y esto está claro, en todos los estudios que tienen un seguimiento de 12 meses, pues hay un paciente que entra en el mes 0 y ese va a estar un año exacto, pero hay un paciente que entra en el mes 8 y por tanto faltan 12 meses más todavía claro. hasta que él haga 12 meses. Entonces claro, si tú mm. publicas en medio y hay pacientes que todavía no ha pasado un año para ellos, pues obviamente no los puedes contar porque no han pasado, no, no ha ocurrido claro. todavía el 12. Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? El que no estén sí. todos, en parte está relacionado con eso, en parte pueden ser otras cosas, pueden ser pérdidas, lo que sea, ¿no? Pero uh -huh. que puede ir un poco por ahí. Sí, luego también en, en un resultado secundario que dicen, que es el remapeo en realidad, <ríe> a los tres meses, pone que se recitó a 62 pacientes, o sea, no, de los 81... Eh, solo las 62 de recito como que era una submuestra, de, no era el total y que al final sí que solo fueron 52, ellos ven que ahí hay una pérdida sí. tampoco explican que por qué, pero bueno eh, luego sí que dicen en limitaciones eh, eso <risa> que sí, o sea, sí que se dan es una cosa que se tiene que hacer no en los artículos, de esto ha sido una limitación de mi estudio y, y vamos a ver en qué puede afectar a mis resultados o cómo lo he podido solventar para que no afecte en exceso y no los anule totalmente ¿no? claro, y ellos claro. sí que dicen que la, que la mediana de seguimiento o sea, ha sido 120 días pero que claro. sin embargo para que lo diga bien eh, que lo dije ayer <risa> el que esté aislada la vena pulmonar es el mejor predictor de que eh, no haya evento al año o sea que no vuelva a haber eh, eh, FA. Voy a ser uh -huh. de los dos grupos. ¿sabes? No, va, va. No, no me voy a... De... <risa> <Chaquetitas>, <risa> a que es el mejor eh, predictor para que no haya eh, duración auricular al año. Entonces, sí que es una limitación. Yo diría que, bueno, el, el estudio de las otras preguntas que nos dice Caspe, sí. en principio, ah. <risa> nos ha interrumpido precozmente, eh, que, no, bueno, por lo menos no lo dicen. No lo hemos dicho nunca, yo nunca he visto un artículo o un estudio que se diga que el, el estudio se interrumpe precozmente porque lo normal es que se interrumpa precozmente porque el resultado sea peor o sea un peligro para, sí, sí, para el sí. participante, ¿no? Que se tenga que interrumpir. Sí, bueno, a ver, se, se puede interrumpir precozmente cuando... Eh, no, no necesariamente porque sea un mal resultado sino todo lo contrario porque sea tan bueno el resultado que con los uh -huh. pacientes que has analizado ya que son uh -huh. menos que los que habías planteado ya tienes como para sacar una conclusión oh, también eso también puede ser un motivo desde uh -huh. luego un error o sea un error un problema de seguridad con un fármaco con un dispositivo uh -huh. con lo que sea también es un motivo lo que pasa uh -huh. es que quizá con un problema de seguridad es más improbable que encuentres el artículo publicado yeah. Vale, pero por no eso, encontrarás, ¿no? eso Claro, encontrarás ¿no? el protocolo, encontrarás los resultados ahí en el, en el registro de protocolos, pero es más difícil encontrar el paper, a no ser que nos vayamos a, a las revistas especializadas, ¿no? El, como el, el Journal of Negative Results. Que ahí seguramente nos encontraremos. <risa> no, <bueno>, Esos <risa> eso en no no, son resultados negativos. En sí, realidad. sí, sí, pero que a lo mejor ahí es más fácil que te encuentres bueno, sí. un estudio que esté interrumpido es de manera precoz, pero en una revista a lo mejor más estándar o más normal normal no en el sentido de que sí. los otros no sean normales, sino que lo típico es encontrar resultados positivos o, sí. o resultados más o menos significativos que, que eso lo podíamos claro. comentar otro día en sí. un punto para curiosidades de la ciencia vale, Existe, vale. que tenga que existir esa revista sí, <risa> porque sí, algo está sí. fallando algo, sí, algo no estamos haciendo bien algo está pero... fallando, bueno y luego al final eh, los pacientes o sea los participantes no se no se analizaron a grupo asignado porque solo había un grupo principio ya. sí, porque pues, o sea, no fue a la, Solo Eso un la grupo ca... Solo el grupo. Oye, se han perdido un poco, entonces para mí la respuesta es que. Eh... ¿Sí, a que no. Porque a mí no me queda claro el seguimiento, no ha sido para esta pregunta. El seguimiento... A mí me falta pacientes o participantes en algún sitio. O sea, ¿no? Se pierden por algún sitio. Están. Es verdad que en, en cuanto a la, a la comunicación, digamos, a lo que es la redacción del artículo, eh, o sea, hay mejoras, no se pueden hacer mejoras, desde luego. Seguro. Para que quede más claro. Lo, lo que sí que te diría con respecto a lo que dices de no sé lo que hacen en cada visita, eso no es algo que vayas a encontrar habitualmente en el paper, eso lo vas a encontrar en el protocolo porque al mm. final los artículos, y si tú lo sabes de sobra, tienen un espacio limitado. Entonces, o lo llevas al suplemental, o lo llevas o claramente tiene que estar en el, en el protocolo registrado. Entonces, ahí si nos vamos a los protocolos que además están enlazados en el paper, ahí sí que tienes lo que hay que hacer en cada visita, ¿no? Eh, o sea, las medidas que se van a hacer, lo que pasa es que nos encontraríamos con que no se cumple si todos no se les ha hecho un remapa a los tres meses, pues, hombre, si eso era uno de los... De hecho, es, es un endpoint primario. Si eso no lo tienes medido en todos los pacientes, pues hay algo que... Algo ha fallado y, sobre todo, no has explicado por qué, ¿no? Porque lo, lo raro claro. es que directamente digas que has recitado, recitado, bueno, que has citado para el remapa a 62 de 81 y no expliques por qué los otros no. No es claro. que explicarlo de alguna manera sí, para no. ver si, más que que se diga que se ha hecho en cada visita que lo entiendo es, es decir que el el, el, el principal era sí. el persila vena pulmonar estaba sí, y, sí, sí. y por ejemplo en el, en el bueno soy a esa parte pero bueno en el suplemental lo pone pero no pone cuándo claro. en uno de los de los, de las cortes solo pone y dice bueno pero está a los tres a los seis al año como eh, claro. la, sí, la sí, medida sí, principal sí. aunque sea saber en qué tiempo se Totalmente. ha hecho pero bueno, eso no ha quedado muy claro, para no mío, quedado muy claro. No. Bueno, eh, vale la pena seguir Pues ya sabéis lo que decimos siempre Si contestamos que no a una de las tres primeras preguntas Que son de eliminación, pues no valdría la pena seguir ¿Seguimos? Claro Porque estamos claro. analizándolo hasta el fondo Porque nos metemos siempre con, con el barro Digamos, hasta, hasta las rodillas antes, claro. de continuar, antes de continuar Vamos a dar las buenas tardes A José Luis Galván Barahona desde México Muchísimas gracias, buenas noches eh, nosotros casi casi no es de noche todavía pero claro, para ti será de mañana a mañana así gracias. que muchísimas gracias por conectarte siempre de mm -hmm. verdad que nos hace mucha ilusión que, que nos veáis desde el otro lado del charco mm -hmm. tenemos a Antonio que nos hace un comentario más que está de acuerdo en lo que decía antes no del sesgo de género eh, porque invisibiliza eh, como sucede con el síndrome de Gentle si sí, Antonio quieres darnos algún dato más eh, sí. No sé, igual es un chiste o no, no lo sé, pero no, no conozco el síndrome. No si conoces el signo, Con Antonio mismo, nunca soy. se sabe. Con Antonio nunca se sabe. <risa> Jean-Pierre, buenas tardes. Has llegado tarde, totalmente perdonado. Nuestro amigo Jean-Pierre, que ahora nos ve desde Alemania. ¿eh? Ya no nos visto? ve desde, sí, sí. desde Madrid porque ha mudado. Y tenemos por ahí a Fran, que apunta muy bien un salami paper. Pues mira, esto lo estábamos discutiendo hace un momento, Fran. ¿Estás sobre en si es... Sí. Hace un momento y ha habido discrepancia, ¿no? Ha habido discrepancia entre... ¿Tiene esto la entidad de Salami Paper? pues Bueno, desde mi punto de vista, no. Desde el punto de vista de Raquel, sí. Yo voy a explicar mi punto. o Voy a explicar brevemente lo que llamamos Salami Paper. Un Salami Paper es uno que forma parte, digamos, de una serie de artículos donde tú vas de manera pequeña contando partes de tu estudio. Tú imagínate que tienes un ensayo muy grande en el que vamos a decir que hay mil pacientes y cuando ya tienes los 100 primeros vas y publicas, ¿vale? Y publicas, eh, bueno, pues, no sé cuántos de la diabetes o no sé cuántos de lo que sea Bien, tus 100 pacientes. En, en un año más igual ya has reclutado hasta 250 o lo que sea y publicas 250 que incluyen a los 100 anteriores con los mismos resultados, con las mismas medidas, pero sin eh, dejar claro que son los mismos pacientes de antes, o sea que los 250 incluyen los 100 de antes. Por tanto, en realidad son solo 150 nuevos. Y así hasta que acabas tu estudio. ¿no? Puedes hacer más de una publicación que de manera, digamos, aglutinante van recogiendo los pacientes anteriores y esto es lo que eh, tiene de malo y de negativo. Primero, no es honesto. Segundo, eh, estás artefactando eh, el efecto que tenga tu intervención, sea bueno o sea malo, como tú estás calculando más pacientes de los que en realidad hay. Porque si yo luego voy detrás a hacer una revisión sistemática sobre la intervención que tú has hecho y me encuentro todos tus artículos, de uno de 100, uno de 250, uno de 500, uno de 1.000 y yo lo sumo todo y digo 2.000, en realidad no eran 2.000, solo eran 1.000, ¿vale? Entonces yo estoy haciendo el doble de pacientes. Mi punto es, esto no es un salami paper porque claramente la metodología lo dice, estamos haciendo referencia a este ensayo clínico y a este ensayo clínico. Y un artículo que hay después, que es de 2021, de, de mayo del 21, habla de los dos ensayos que tenemos en este artículo, de hecho el segundo de los ensayos con 40 pacientes más y de un tercer ensayo que se hace después y en total son 121 entonces como estás aclarando que los pacientes son los mismos ahí tú no los vas a sumar, tú no vas a decir que hay 40, ahora hay 81 aquí, no los vas a sumar a los 121 del que hay de dos años después, no los sumas, si los sumas y no y eso no queda claro, es un salami. si no, si dejas claro que son de un ensayo clínico concreto no es un salami. ese es mi punto no sé si, Raquel, ¿quieres que saquemos el cuchillo sí, a ya? Ver, ¿O? <risa> no, a ver, ahora, mi punto de vista, que también es verdad que hemos comentado que necesito un poco de tiempo para remirármelo, pero lo que yo tenía entendido era que al final era cortar finito, finito, finito un estudio. Que era, pues, por mm. ejemplo, imagínate, eh, tanto con participantes, para mí esto sí que sería un poquito salami, ¿no? Porque te puedes esperar al final y al final lo estás cortando finito, aunque lo digas. O sea, no mm. es... No es poco ético en el sentido de, pues, para hacer una revisión sistemática, voy a, como no me lo has dicho, voy a pensar que son pacientes independientes y no están ahí amontonados uno detrás de otro, sino que al final es, has ido con el, el mismo resultado añadiendo pacientes, pero también puede ser que con unos participantes, eh, por ejemplo, hagas una escala de eh, neurodesarrollo, por ejemplo, que es lo que leo yo, pues que haga, eh, doy el resultado de una subescala y luego de los mismos participantes doy el resultado de otra subescala de otra subescala, ¿no? Como que estoy cortando muy finito para poder publicar más. Eso es lo que tenía entendido yo. Aunque lo digas, para mí sería un salami. Vale, para mí. pues eso, hay, hay que revisar. Pero la... que lo tengo que mirar más por si hay, eh, en la sí, raiva de la ciencia está más... más el, el tema de... Quiero decir, cuando le llamamos a una publicación salami... Eh, tiene una connotación negativa. Eh, sí, tiene sí, una connotación sí, claro. de, de falta de buena praxis en cuanto a, a la publicación científica. Entonces, claro, para llamarle salami, pues tiene que serlo. Es decir, si no es salami, pues no hay que llamarle salami. Eh... Sí, un apunte, por lo visto, porque lo estaba buscando rápido. ¿no? Sí. A ver si... Y se ve que el salami se hace hasta en política y cosas así. ¿eh? O sea, que hay que buscar... Hasta Pero en política. Salamín. Sí, sí <risa> Hay salami sí. por todas partes. Hay salami ¿no? por todas partes. <risa> Muy bien. Vaya. Vamos con la pregunta número cuatro. por tanto. Muy bien. Pues nada, vamos ya con las preguntas de detalle. Eh, la pregunta número cuatro habla sobre el cegamiento. En este caso, pues la intervención que tenemos, yo me he puesto a buscar, a buscar, a buscar. Y luego me paraba a pensar que, claro, no, no aplica. No aplica, pero primero porque era un ser clínico abierto, no tenemos grupo control, ¿contra qué lo vas a cegar y para qué? Si no vas a ver que haya un posible sesgo a la hora de comparar esos resultados, no hay dos intervenciones. Entonces, no, no era aplicable. Pues ya claro. está, fácil. Claro, ya fácil. Está. Número 5. Pues el número 5 en realidad eh, tampoco es aplicable pero yo me... claro, no aplica porque lo que me está diciendo es si fueron similares los grupos al comienzo del ensayo claro, si no hay grupos lo que pasa es que esto eh, me, lié, me lié a buscar y dije, ay, pues a ver si hay diferencias en, aunque sea dentro del propio grupo Uy, ¿Los, los has, has quitado? ¿Has quitado las diapositivas que había? Uy, no... Ahí va. Es que este era el tuyo, me equivocaba, me equivocaba yo, me venía arriba. Claro, claro, claro. Ah. Bueno. ah, no pasa nada, sí, el tuyo es el siguiente, correcto. Bueno, pero has contestado, pues ya, pues sigues tú. <risa> Esa no aplica. No aplica... de todas maneras no aplicaba. La 5 no aplicaba. <risa> Perdone. Y la 6. <risa> Por las D, pues las no, pues poco aplica, pero... He hecho no aplica. Cosas. Pues si se hace un poco lío esto, o sea, no aplica porque no existe eh, más de un grupo, simplemente. O sea, si no, desde luego iríamos a comparar los grupos. ¿vale? O sea, simplemente por eso. Por aquí nos dan, nos dan detalles. Virginia nos da detalles del, del síndrome de Gentle, que Gentle. dice que sí que existe. O sea, que eh, mm. nos comenta... Invisibilidad médica de las mujeres en los estudios de enfermedades cardiovasculares orientados mayoritariamente al sexo masculino. Vale, vale. Eso Gracias, es tu, Virginia. Copia ¿no? pega, Virginia. Por, por la aclaración. Qué malo eres, tío. No se lo ha inventado ¿Entiendes? Antonio. Vale. <risa> Perdona, Antonio, por poner en duda tu, tu intervención. Estamos todos no, no. buscando el, el, el juego de palabras. ¿ya? Ay, no, no, claro, claro. No, es que ya sabes cómo es Antonio. Es que no te puedes fiar del 100%. No, no, no. Pero bueno, oye, nada, no lo sabíamos. Aprendemos, sí. siempre aprendemos en, en la lectura crítica, siempre aprendemos. Y nos dice con peli del 83, por, protagonizada por Barbara Streisand, que le da nombre <risa> al síndrome. ¡Hala! Pero Gente. Gentle, ¿por qué? Era una. Barbara Streisand en esta película se hacía pasar por un chico para poder estudiar. Pablo, <risa> Pablo en fin. <risa> Ah, y se hacía llamar ah, Gentle, pero será como de caballero, ¿no? Será como Gentle the Gentleman o algo así. El juego de, de palabras no lo sé, la verdad. Sí, es... Vale, vale. Bueno, vamos a dejar que Raquel siga con lo que hemos venido a hacer esta tarde, que es criticar un artículo científico. <risa> <risa> Hágale, doña Raquel. Bueno. Eh, en esta pregunta, que es eh, al margen de la intervención eh, de estudio, ¿los grupos fueron tratados de igual modo? Pues en este caso, como no hay grupos, tampoco sería. Pero yo empecé a mirar, a mirar, y luego me di cuenta que no... vi no... viste cosas? Es, vi cosas como si dentro del mismo grupo, porque solo hay un grupo, se trataron diferente a los participantes. Entonces, simplemente luego en, en el suplementar sí que vemos que hay como, lo que hemos dicho ahí, para ondas monofásica y bifásica y luego para eh, participantes a las que dentro de la bifásica eh, eh, lo hicieron con diferente amplitud de voltaje gracias sí. <risa> y eh, sí el, eh, con diferente eh, forma número del catéter de, número de pulsos y, y posición y forma del catéter y forma del catéter eso es porque la Igual... forma del catéter Pedro nos la forma del catéter el que tengo aquí colgado el catéter que tengo aquí colgado me hago grande vale para que se vea un poquito más eh, esto es el esto es el catéter con el que se aplica la energía de campo pulsado de un fabricante concreto en este caso se llama Farapulse que ha sido comprado por Boston pero bueno era una, una empresa que ha sido después comprada eh, todos los fabricantes eh, en este momento pues están desarrollando los suyos hay otros vale este es el que está pues hace más tiempo en el mercado que lleva algo más de un año ya en funcionamiento. Y lo de las dos posiciones que está diciendo Raquel, si recordamos lo del bosque que hemos visto antes, lo que es la aurícula izquierda y los, las cuatro venas pulmonares, pues este está un poco estropeado y no os lo voy a poder enseñar perfecto, pero digamos que tiene dos posiciones de colocarse una vez que está dentro del de corazón y sobre la vena. Esto que sería la, la forma de cesta, ¿vale? Y si siguiéramos eh, apretando, cosa que no voy a poder hacer con mucha facilidad porque ya os digo que está estropeado, eh, llegaría a una especie de forma de flor, ¿vale? Entonces, sería esas dos eh, maneras de, de aplicar, que si os fijáis en la, en la presentación, pues hay unas que son solo flor y hay otras que incluyen también la, la forma de, de cesta. No, por decirlo muy rápido, porque no lo he dicho antes, porque se me ha olvidado, cuando la ablación es con temperatura, bien sea alta o baja, o sea, sea radiofrecuencia o sea radioablación, al final es esa temperatura en la que acaba matando la célula y en este caso... La aplicación de campo pulsado eléctrico lo que significa es que se aplica energía, que es electricidad al fin y al cabo, de muy alta eh, amplitud, o sea, de voltajes muy altos, como podéis ver además también en la tabla, durante unos periodos muy, muy cortos de tiempo, o sea, tan cortos como 200 milisegundos, ¿vale? O sea, 0,2 segundos. Y, y se aplican varios, ¿no? O sea, de, según el protocolo, pues se aplican varios pulsos y para que nos entendamos, que esto también lo quería haber dicho antes y se me ha olvidado, Sería como si hiciéramos pequeñas descargas, como pequeñas desfibrilaciones en cada una de las venas pulmonares para conseguir eliminar las señales de, de la fibrilación auricular, de la arritmia, ¿vale? Esto es que me, me he olvidado decirlo y se ha quedado ahí en el aire de, bueno, pues unos son de temperatura y este no es de temperatura, pero no sabemos qué es lo que hace. Lo que hace al final con eso es provocar sobre la pared celular del miocito unos poros, por eso se llama electroporación también, que hacen que el material de la célula salga fuera y por tanto la célula muera, ¿vale? Y esto, pues, como os he dicho al principio, se usa también en la industria alimentaria. No os lo he dicho al principio, pero os lo digo ahora, se utiliza también en oncología para determinados tumores. Bien sea para que el poro del tumor, de la pared celular del tumor, eh, permita el, la introducción de algún elemento eh, quimioterápico en el interior del tumor. O bien para provocar la lisis de la pared y que el, el tumor, digamos, eh, pueda ser tratado, aunque esté muy cerca de otras estructuras que podían verse afectadas con otras intervenciones, pues, por ejemplo, quirúrgicas perdona por la interrupción, Raquel, que es que así no, que metía va. esto que faltaba de antes. Y yo quería ver la cesta y la flor. <ríe> la cesta y la flor es muy chula Hay un <ríe> montón de fotos, como, ¿eh? Es si, un globo. Si alguien se, si se queda con ganas de ver más, que ponga Farapulse, Farapulse, y con eso va a encontrar un montón de imágenes que hay. Hay eh, forma De, de hecho, lanzar. no me había fijado, pero en el artículo también sale el. Sale en blanco y negro, es La figura, único. sí. Sí, sale en blanco y negro. Y sale también la imagen de Scopia. De, del rayo X, ¿no? que es que se utiliza para ver en directo cuando estás dentro del corazón, con el catéter, ¿no? el posicionamiento del catéter. O sea que en el paper también lo podéis ver, solo que no tiene color, pero, pero vamos, que si ponéis farapulse eh, vais a encontrar muchas fotos. Bueno, la cosa era que esta, esta pregunta no aplicaba, pero yo sí que me he puesto a mirar si los participantes dentro del mismo grupo fueron tratados más o menos de la misma manera, o sea, la, la intervención era la misma. En todos. Y entonces sí que vemos que sí que hay como cinco protocolos diferentes dependiendo de la amplitud de la onda, el, la forma del catéter, si era monofásico y fásico Entonces ahí puede haber como, que es, es lo que hablábamos ayer, ¿no? que igual eh, el, esto no va a hacer, como lo decíamos, que eh, no va a influir en, en el resultado en en sí claro, o, en, bueno, o, o puede, puede influir en la seguridad, sino más en la eficacia, ¿no? El... Bueno, o, o también, quizá también en la seguridad. O sea, de, de hecho, claro, depende de qué resultado te presente. Te pueden presentar algo muy consistente. O sea, si te dicen que el 100% de las venas pulmonares están aisladas, tú dices, da igual cómo lo hagas. ¿no? Claro. Si todos los pacientes, se lo apliques como se lo apliques, se si les aísla la vena de manera eh, duradera, pues dices tú, da igual. Bien, es cierto que, que luego lo comentaremos al final, pero como hay resultados posteriores que se han publicado, podemos mm. ver que no, que tiene, que tiene diferencias. Eh, por dejarlo un poco claro, porque desde luego es bastante raro en un ensayo clínico que trates a las personas de manera diferente, como es el caso de lo que estamos viendo en esta tabla, y que eso no constituyan grupos diferentes para comparar, porque claro. no lo constituyen en este caso. Entonces, para que se entienda un poco más por qué hay esta variabilidad, es una evolución de cómo aplicar la técnica, ¿vale? O sea, uh -huh. para que se entienda muy rápido, de monofásico a bifásico se pasó porque para aplicar la energía monofásica se requería de anestesia general, porque la energía monofásica al tener, digamos, eh, pues una forma diferente de la onda y además eh, pues tener que utilizar un, un parche de dispersión y todo eso, provocaba contracción muscular muy evidente y por tanto tenía que estar anestesiado y, y bloqueado neuromuscularmente el paciente para poder aplicar esta ablación, cosa que no se hace ni con radiofrecuencia ni con criablación en la actualidad. Por tanto, solo el hecho de tener que ponerle la anestesia general al paciente ya era un riesgo en sí mismo que quizá pues, no era aceptable si nos comparamos con otras eh, aproximaciones de ablación, ¿no? Que, en las que no nos requieren de, de una intubación, de un bloqueo neuromuscular, de, de tener un anestesista presente y todas esas cosas. Eh, a, a lo largo de, del, del tiempo, digamos, a, van cambiando los protocolos ya en onda bifásica. De hecho, lo primero es seguir aplicando en FLOR y después empiezan a incluir las dos formas del catéter para, digamos, estar un poco más dentro de la vena, un poco más hostial y un poco más antral en cada una de las cuatro venas, porque así consiguen unas lesiones eh, circunferenciales a dos niveles, más eh, fiables, por así decirlo, más duraderas. Y básicamente ese es el motivo, porque, de nuevo, puede ser que hayan querido publicar muy pronto, pues quizás sí, pero también es muy probable que esté debido al entusiasmo, ¿no? O sea es una nueva manera de ablacionar, que va a respetar las, los tejidos de a los lados, que es un poco el problema, es bastante rápido de hacer el procedimiento, parece que es bastante, vamos a decir, con un entrenamiento eh, para una persona que ya está acostumbrada a hacer este tipo de procedimientos, no le va a costar mucho saltar a este. Bueno, pues probablemente hay entusiasmo y probablemente se haya publicado relativamente rápido y de esta manera, que desde el punto de vista científico no es la mejor, porque mezclan muchas cosas que son diferentes mm. y que sí que podrían dar lugar a diferentes resultados. Claro. Bueno, es que los resultados son buenos, pero si fueran malos, podrías tener el problema de identificar eh, en, en cuál de los protocolos has fallado más, o sea, has tenido más problemas, porque no tienes tantos pacientes en cada grupo, por tanto, sacar conclusiones con pocos pacientes es difícil. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que un poco viene de ahí. Y también sí, no estoy pero... haciendo una aplicación yo, que me, es la que yo me invento, o sea, es la que yo creo que es, pero bueno, uh -huh. igual no es exactamente así. Pero... Podríamos decir que científicamente no es la mejor manera de presentar los datos. Uh -huh. Uy, eso me lo he perdido, que me dio de... un momento ah, vale, vale. un segundo. Pero bueno, da igual. Eh, bueno, sí que mezclan un poco, otra de las cosas que, eh, que veo, o sea, que he visto que haya diferencias en el mismo procedimiento, es que esto eh, pone en una en, en una submuestra de pacientes, se les hizo una punción. Una transeptal en 10 pacientes directamente con el, el, el catéter de 13 frames. La, La vaina. de 13 frames. Que esto no lo, no, ayer no lo explicaste muy bien porque sí. ni yo sabía sí. por qué se tiene que pinchar sí. <risa> ni se sabía por qué <risa> no sabía nada. Yo solo vi subconjunto de pacientes y digo ay oh, esto es por qué le han hecho eso <risa> <viendo su> <risa> vale, esto personas? Porque quede claro, eh, el, el catéter no se mete directamente ...por una vena hasta llegar al corazón, que se usan venas inferiores, vena femoral, ¿no? que es una vena con un calibre suficiente para meter varios catéteres si hace falta. Eh, se mete primero una vaina que, para entendernos, pues es, es un cilindro hueco ¿vale? a través del cual puede pasar el catéter. Es un cilindro pues, que tiene más consistencia que el propio catéter. El catéter es relativamente blando, vamos a decir, para amoldarse ¿no? a, a las zonas por donde tiene que ir... ...y para no ser traumático en, en las zonas en las que entre en contacto con el corazón... Y la vaina es algo más, eh, más dura, por así decir, y además tiene la capacidad de eh, lo que llamamos deflectar, que es que en la parte digamos, más distal pues puede moverse, ¿no? de tal manera que a ti te permite dirigir el catéter hacia donde tú quieres. Eso hay catéteres que también son deflectables, pero no es el caso de este. El catéter no es deflectable, la vaina es deflectable. Entonces, lo que viene a decir ahí de que 10 pacientes eh, la punción se hizo, directamente con la vaina de 13 French es que se utilizó la misma vaina de este catéter, del catéter que os he enseñado antes, en vez de utilizar una vaina específica para, para la aguja de la función transectal. Esto es una cuestión que, que probablemente en algunos sitios lo hagan, en otros no, porque va un poco a gusto del operador, del que está haciendo el procedimiento. La vaina de este catéter es la vaina de este catéter, no es la vaina de otro catéter ni de otra aguja, pero bueno, si te encaja y ves que funciona... Y no, y no te da ningún problema, pues bueno, pues es una posibilidad utilizar la misma vaina. Es, puede ser ahorrar tiempo, puede ser ahorrar vainas, puede ser lo que, lo que sea. ¿no? Pero en realidad, o sea, ¿puede alterar o no el resultado? Yo creo que algo sí, pero poco, ¿no? Entonces lo explicaba ayer que el problema, o el problema, o sea, la, la diferencia entre una punción transeptal y otra será más bien la localización de la punción, ¿no? Porque al final las dos aurículas están separadas por una pared, ¿no? Por, por un septo. Eh, y, y nosotros entrando por la vena femoral, como es vena, a donde vamos a llegar es a la vena cava y de la vena cava vamos a llegar a la aurícula derecha. Y hay que llegar a la aurícula izquierda, que es donde está nuestro bosque, por así decirlo. Entonces, para llegar ahí tenemos que atravesar con una aguja. Eh, donde hagas la punción sí que va a variar pues, lo fácil o difícil que sea para ti llegar a cada una de las venas, porque dos venas te las encuentras, vamos a decir, rectas hacia adelante, una para arriba, una para abajo, pero dos venas te las encuentras dando la vuelta sobre ti mismo por así decirlo, o sea, haciendo como 180 grados hacia arriba, 180 grados hacia abajo y 180 grados es un decir porque cada vena si recordáis los dos mapas anatómicos que hemos visto, pues no tenían nada que ver una tenía un tronco común y otras no y cada vena luego es, o sea, cada aurícula es como es así que más que la vaina en sí, si estás acostumbrado a utilizarla y sabes utilizarla, eso no debería dar problemas y más bien será donde hagas la función no, no tanto la vaina que uses. pero bueno, porque vale. quede explicado no, no por otra cosa Vale. Y luego también eh, las diferencias que solo hemos visto Que ya has explicado eh, Porque cuando se usa la onda monofásica Se pone anestesia general Y para los que han usado la onda bifásica Se ha puesto solo sedación Menos a uno Que es s uh -huh. No sabemos por qué Hoy S2 se anestesió con anestesia general se No sabemos es, Se portó uh -huh. mal Se movió demasiado <risa> y, le sedo, y... <risa> ah, Vamos ya <risa> simplemente cosas que puedan haber influido eh, mm. no son grupos es el mismo grupo pero que puedan haber influido porque evidentemente una anestesia general puede haber dado mm. efectos secundarios o eventos adversos sí. eso también lo comentábamos ayer que sí. los, los efectos secundarios o efectos adversos de una anestesia general no son, no son los que se están midiendo en, en esta claro. o sea, muerte u hospitalización sí porque se miden todos los ensayos pero si luego vemos toda la lista de, de efectos secundarios como taponamiento cardíaco, o, o, ahora los vemos, ahora los vemos. Sí, o fístula auriculoesofágica, todo eso pues no, no tiene que ver con la anestesia, ¿no? pero bueno, sí, sí, no adelantamos, no adelantamos. Sí, nada, serán cosas de, que me ha preguntado, ¿ha podido influir esa variabilidad en la forma de tratar a los participantes? Probablemente no, y viendo sea, viendo los resultados... Eh, eh, no, y tampoco era la pregunta. Y no aplicable, pero bueno, para sacarle un poco más de jugo. Antes de seguir claro. con la siguiente, voy a aprovechar porque hay, hay un par de comentarios más. Eh, Fran, que no, Fran, como, no. como Raquel pensaba eh, lo del salami, ¿vale? Y ahora dice que tiene que mirarlo eh, más en profundidad. Pues está, está bien la discusión, está bien. Raquel también se lo tiene que mirar más en profundidad y yo también me lo voy a mirar más en profundidad Eso. y volveremos en episodios posteriores con una nueva discusión sobre el salami. Venga, <risa> varios salamis. salamis. Y también Antonio que confirma efectivamente que no era un chiste, que fue descrito por Bernardine Haley en el 91 aludiendo a la peli Gentle y aunque no es un término sólido, a veces es citado para referenciar la invisibilidad, eh, androcentrismo y ginopia. Eh, pues, estamos aprendiendo términos, ojito, eh, saquen, sí. saquen su libreta de apuntar nuevas palabras, porque yo Ginopia no lo había oído. Yo nunca. No, no lo conocía. ¿no? Ojito. <ríe> y Fran dice, peleamos a cuchillo pues voy, a, voy a afilar mi navaja de Albacete. <ríe> Cuidado, que se nos va de las manos esto de la preclin y acabamos todos en el río vamos, navaja en mano Que, que en la calle me lo dices <ríe> Peleitas bueno, científicas Pasamos pasamos a ver cuáles son los resultados, si os parece Vamos, vamos, sí, sí claro. Vale, los resultados sí que es verdad que llama la atención de los buenos que son. Uh -huh. eh, voy a tratar de las dos preguntas a la vez, las siete y las ocho. Y es que una me dice cuáles son los resultados y si son llamativos, si son buenos eh, y el otro si hay buenos intervalos de confianza. Esto es lo que comentaba Pedro, que son los eh, eventos adversos o los primeros, los resultados que se espera no tener en este caso, que son los de seguridad. Y como veis, pues son prácticamente nulas la, los eventos adversos que han tenido en el estudio. Sí que podríamos destacar que hay por ahí una perforación cardíaca, pero es una. Eh, el resto mmm, ni hay a, fístulas esofágicas, ni neumotórax, ni edemas pulmonares y todos ellos, como habéis comentado hace un poquito, pues son re, los que buscan, están relacionados con, el, con la intervención. Con la electroporación, no con otras cosas. Sí. Bueno, más que con o sea que también con la electroporación, con casi todos están relacionados con el manejo del catéter dentro de, del corazón, ¿no? Porque sí que a lo mejor eh, la parálisis del diafragma o, o el bueno eh, el ictus o el accidente isquémico transitorio o la estenosis de las venas pulmonares podría estar relacionado específicamente con el uso de determinada energía al ablacionar. Otras son claramente relacionadas con el hecho de estar moviendo un catéter dentro porque, eh, por ejemplo, las complicaciones vasculares probablemente están relacionadas con hacer una fístula auriculo, o sea, eh, arteriovenosa o hacer una fístula hacia el esófago. Todo eso está más relacionado con el catéter físicamente que con la energía. Bueno, que también puede estar relacionado con la energía si hablamos de que, la, por ejemplo, la temperatura, en el caso de la temperatura, pues pueda provocar una lesión que pase ¿no? la pared y llegue pues, al esófago o, o a otra... Claro estructura. Pero bueno, está, está, hay una mezcla de eventos adversos relacionados con el uso de un catéter dentro del corazón o con el uso de una energía para ablacionar tejidos. Sí, pero yo imagino que aquí los, los estarían enfocando más, más que nada al tipo de catéter, no, más, no al manejo. No, no, sí. a, las, a ver, cualquier catéter que tú metas dentro del corazón claro. te puede provocar una perforación. Si eres lo claro. suficientemente bruto... ¿Sabes? O si en el caso de un catéter que no estuviera a lo mejor bien, bien diseñado y que tuviera una dureza eh, o unos bordes que no fueran romos, o quiere decir que, mm. que la construcción del propio catéter, raramente va a llegar un catéter muy malo al mercado. Llegará uno que sea regulero y otro que sea mejor, pero muy malo no porque como se hacen estudios previos en, en modelos preclínicos, pues si es que tienen que fallar, fallan ahí, ¿no? Digamos. Mm -hmm. No, no van a fallar. O sea, aún así, obviamente, pueden haber catéteres mejores y peores o que tengan un problema no, no advertido en los estudios preclínicos y que aparezca después, pero mí, eso sería raro. Sí, ya en preventiva ya saben de qué van los, las alertas sanitarias para retirar. ¿no? <risa> los preventivistas. los preventivistas. Vale, vale Bueno, pues el aquí, el... Solo... pero también está el, el resultado primario, o sea, el de el de la ¿cómo se dice? ¿Aislamiento de las venas pulmonares sí, en no, agudo? efectivamente. Está ahí. Todos ¿vale? está... están aisladas. Sí, ¿todos ahora va con ¿vale? ello, ¿vale? porque enlaza vale. con lo siguiente. Vale, vale, vale. Perdón. Iba a decir eso, que de los eventos adversos solo hay uno y que eh, todos se quedan correctamente aislados, todos. Luego, si agudo, seguimos ¿no? leyendo, exacto si seguimos leyendo, aquí hacen a los 120 días la estimación de Kaplan-Meyer en dos tiempos, y eh, continúan si siendo estimaciones que dan pues muy buenos resultados en concreto eh, a los 3 a los seis meses perdón es del 90,9% más menos 46 y a los 12 meses del 765 al 90, ay, perdón del 874 al eh, más menos 5,6%, que no me lo he señalado bien ahí sí. y con un intervalo de confianza en los dos casos muy alto. De, de entre el 82 y el 99 y del 76 al 98 con lo cual son resultados que ellos estiman a largo plazo al año en este caso incluso eh, como muy muy buenos resultados no, en un primer momento en estos 120 días han visto que... No, no, muy, pre, no muy precisos, quiero decir ¿no? claro. o sea, los, los intervalos de confianza no, no son súper precisos o sea, son los intervalos de confianza amplios que claramente está mediado porque la muestras pequeñas, pequeña. claro, 81. 81 en total. Entonces estamos hablando de que tampoco es, está bien, pero no, no es un super estudio mm. con el que digas eh, voy a sacar una conclusión muy sólida. Claro. Y eso se ve en este tipo de, de medidas, ¿no? en el intervalo de confianza, o si se hubiera calculado el número necesario de tratar, también saldría una barbaridad de número necesario de tratar. Por eso, porque hay pocos pacientes estudiados y por tanto mm. no, no puedes sacar, eh, no, no puedes ser tan preciso ¿no? cuando, cuando tienes pocos pacientes. Claro, y que la estimación la han hecho pues pronto, Sí, los Sí, 150 sí. Días, sí, sí, totalmente. Bueno, pues esos serán los resultados principales. Ahora bien, nos encontramos otro tipo de tablas, como por ejemplo esta, en la que, bueno, a lo mejor Raquel nos quiere, nos quiere instruir y explicar qué significa esto. ¡Ah, es un PowerPoint otra <risa> vez! <risa> vale. Mientras lo preparas, pongo el comentario de Antonio que dice... Pelea tras lectura por pares. ¿A quién no le ha pasado? Todos los meses nos pasa esto. Siempre, siempre, Antonio. Y el que pierde paga la cena. Eso, eso sí. sí, es nuestra norma. Ay, y que lo he puesto bien. Aquí, ya está. Compartir. ¿Lo he hecho Cuando bien? quiera, vamos para allá. Ahí lo tienes. Yeah. Bueno, pues simplemente es que vamos a aprovechar también, como para soltar una píldorita de... Aprovechando que en este estudio nos muestran, han hecho un análisis de supervivencia con la metodología Kaplan-Meyer y, y vemos el gráfico, eh, pues para aprender un poco eh, a que no nos dé miedo ese tipo de gráficos, como me daba a mí hace un, unos días, que era que no entiendo nada, no sé lo que me está queriendo decir. Entonces al final es eh, saber interpretarlo, ¿no? lo que nos está diciendo ese, ese gráfico y por qué. Entonces, eh, respecto al análisis de supervivencia, al final es... Eh, un tipo de análisis que se hace cuando la variable que nos eh, interesa es el tiempo que pasa hasta que eh, sucede un evento determinado. Que un evento determinado puede ser eh, la, el fallecimiento de una persona, la muerte de una persona, el, o una recuperación o una recaída o, por ejemplo, cuando estoy mirando sobre este tema, eh, me llamó la atención eh, todos, todos aquí somos sanitarios, pero esto también lo usan eh, en ingeniería para ver cuánto tarda en una pieza de una máquina, eh, ¿qué probabilidades hay de que se rompa? Mm. Eso también se hace en análisis de supervivencia, pues hay, hay, hay campos más allá de la, de la sanitaria, de la sí, de la salud. Entonces, a nosotros nos vamos a centrar pues, en, en tiempos hasta un evento determinado, en este caso, por ejemplo, en el caso del, del artículo que, vamos a, que estamos viendo hoy, es tiempo hasta... Eh, que hay una recaída que sería que vuelve a aparecer la FA <risa> vale eh, entonces están evaluando eh, la probabilidad ¿qué pasa? que en principio uy, eh, si todo fuera per perfecto, si todo fuera muy fácil, eh, los estudios pues todos los pacientes o los participantes entrarían en el mismo momento y nosotros eh, los seguiríamos, por ejemplo el primer eh, participante entra en el Momento cero y al cuarto mes tiene el evento, vuelve a aparecer el AFA, por ejemplo. El segundo participante, pues hasta los nueve meses no le aparece el AFA. El cuarto, eh, a los seis meses, el, el tercero que me lo he saltado, pues podía no aparecerle. Entonces, durante todo el seguimiento no ha tenido ningún ninguna recaída. Eh, no sé si está bien dicho llamarlo recaída, ¿está bien? ¿Es que vuelve a aparecer el AFA? Bueno, sí, sí, sí. recidiva, lo llamamos a veces recidiva como término vale. más habitual pero recaída podría ser también, sí, sí. Vale. No quiero hablar bien. Lo más es que, es que, que en el... el, en el pues, recidiva, bien, no o recaída. pues entonces sí. Y FA. <risa> <risa> <risa> eh, pero como en la vida real, pues eh, los estudios no se pueden hacer tan perfectos porque pues eh, tú estás tú durante un seguimiento no te van a venir todos los participantes con eh, fibrilación auricular todos el mismo día. Porque igual no se puede, ¿no? esto no es real. Entonces pasa que eh, pues uno viene el primer día, otro tarda, eh, se le recluta al mes 4, eh, el primero tiene evento, el segundo tiene evento, hay una recibiva, el, el tercero que viene entra así como un poco a mitad y luego se pierde porque los participantes de los estudios, eh, incluso cuando eh, es por un tratamiento que se les está haciendo para ellos, propio, ¿no? Pues está haciendo, pues puede no venir a la visita de seguimiento, se le pierde. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con ese? ¿Ha tenido evento no ha tenido evento? No lo sabemos. O que el otro participante pueda ir, eh, se le hace la intervención y al cabo de unos meses eh, no haya tenido ninguna recaída pero se muera de un accidente de tráfico. Que, claro, ese señor que, o esa señora, ¿qué hacemos con...? Pues todos estos tiempos, porque lo que estamos viendo es la probabilidad de que, lo que queremos calcular es la probabilidad que a cierto momento eh, padezcas un evento, en este caso la recidiva de la FA, eh, pues se puede hacer con métodos estadísticos, como por ejemplo la metodología de Kaplan-Meyer, la regresión de Cox, luego hay otra que era método de no me acuerdo. <risa> Ay, me olvidé, no me acuerdo. <risa> Pero se usa poco y entonces como se usa poco pues no me lo voy a aprender. No. <risa> y ya está. Eh, en estos casos se usan los tiempos de las personas, que sí que les hemos hecho todo el seguimiento, y también usan los tiempos eh, que se llaman incompletos o censurados de las personas que se han desaparecido, de las personas que eh, se han muerto o les ha pasado otra cosa que no tiene que ver con, con el, el resultado final del estudio, lo que queremos medir. Y al final, a lo importante, después de todo el rollo este, que era un poco para saber por qué se hacen estos análisis, ¿Cómo interpretamos esto? Lo que, ha, eh, lo que ha puesto Pablo, que lo miraremos. Ese tipo de gráficos, que sería un poco como este gráfico, eh, que vemos las dos líneas, eh, en este caso son dos líneas, pero porque aquí han, lo, lo han segmentado por sexos. Imaginaos que este, este estudio estamos viendo el, la recidiva, eh, la probabilidad de recidiva de, de fibración auricular y tenemos los suficientemente, eh, suficientes participantes como para dividirlos por sexos, ¿de acuerdo? Hablando de eh, androcentrismo, pues esto es una cosa que ahora la verdad es que se pide bastante, eh, tener esta visión de género y poder ver las diferencias, ¿no? Entonces, si, no sé, ¿sí que se ve el ratón? Ah, sí. Sí, sí, el se ve. Vale. Eh, las mujeres en este caso serían las en azulito y los hombres están en, en amarillo. Y entonces, lo que podemos ver aquí es que, por ejemplo, eh, en el tiempo 500 días, que sería este de aquí. No, sé si me, veis. no, no me veo ni yo. Si miramos las mujeres, las mujeres, vamos aquí al eje de las is y vemos que eh, las mujeres, a ver, eh, pues estarían libres de la probabilidad de que estén libres de enfermedad, o sea, un por. A ver si lo digo bien más de un 50% de mujeres estarían libres de enfermedad en el día 500. Sin embargo, los hombres, que son los de... Oye, es que no, no se me viene el ratón. En el, en el día 500, eh, solo eh, un 20% estarían libres de enfermedad no. o libres de, de enfermedad, perdón, del evento. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, sí que podemos ver una diferencia ¿Qué, qué, ¿Quién tiene más probabilidades de estar más tiempo sin evento? Pues en este caso serían las mujeres. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Se ha vale. sí, ¿no? Aquí tenemos los tiempos sí. y aquí las probabilidades, el porcentaje de personas que presentan ese evento. En el caso del, del estudio de hoy, eh, aquí está, eh, 400 días sería más o menos lo que han seguido, igual un poquito menos, de hecho era 12 meses, pues son 365 días. Eh, y si vemos el final, lo que estamos viendo es que el 87%, o sea, todos estos de aquí, todos los de aquí debajo, eh, en el día 365 estaban libres de enfermedad, ¿de acuerdo? De enfermedad de recaída. En este caso, no habían el 87% no habían tenido la probabilidad de no tener una recidiva de la floración auricular. Ahí, a, a, a colación, voy a aprovechar para meter el comentario de Ever, que nos propone recurrencia o recidiva de FA y te explica que entre paréntesis es FA, <ríe> teniendo en cuenta <ríe> tiempo de ventana de tres meses tras ablación en el cual no se considera recurrencia. que Como podemos ver en este gráfico, ahí está ¿no? el, el periodo de blanking o periodo, sí. digamos, ventana en el que no vamos a considerar. Ahí, como veis, va hasta los 90 días. Porque sí. la, la aparición o la detección de arritmia auricular, de fibrilación auricular, en ese periodo no se consideraría una recidiva porque no, no, se, no tiene por qué sostenerse en el tiempo. ¿vale? Hay ese periodo en el que no, no se considera. ¿vale? Vale. Y meto el comentario de Esperanza que nos saluda, que siempre se conecta con nosotros todos los meses. Muchas gracias por, por venir. Como siempre. Yo tengo una pregunta para Eber, ya que está por ahí. Ah, va, si Ever nos, nos quiere contestar. Dale, dale. FC o EKG Ajá. Pero sabes por qué es? Yo te puedo decir no, por qué se no usan esas. No lo sé. No lo sé. Vale. Ever igual también puede dar algún detalle. Pero ECG es electrocardiograma o electrocardiogram en inglés, ¿vale? Y EKG es electrocardiogram en alemán. Entonces, ah. el, el uso de EKG también en el eh, ambiente anglosajón o incluso en España sirve para eh, en, cuando escribimos, cuando escribimos siglas, que, no, que se diferencie más de electroencefalograma, que es EEG, ¿vale? Y el problema no está si es letra impresa, porque en letra impresa no va a haber confusión, pero en la letra escrita a veces se ha confundido eh, una petición entre ECG y EEG, ¿vale? Entonces se puede utilizar el EKG para evitar Ajá. de una manera muy notable la diferencia entre EKG y EEG, ¿vale? Eso es el racional que tiene esto. Nos dice, si eres español, ECG. Muy bien. también Yo lo uso ECG. Pero como alguna vez me lo han puesto... Alguna vez y el motivo es ese. Yo como no lo soy, me valen las dos. La inclusión. La inclusión de las siglas. Y por aquí nos dice Jean-Pierre, en alemán, cuando oigo... Estas cosas, electrocardiogram, o como se llama, <risa> Pierre debe saber decirlo mucho mejor que yo. Porque <risa> no yo puesto bot de retrasado. Maravilloso. Bueno, eh, pregunta nueve. ¿Nos pueden ayudar estos resultados? Esta pregunta es del señor Pablo. No, es de Raquel. Eh, no. ¿no? Ay, madre mía, qué manera de hablar. Claro, claro. Es aquí manera. la pildorita en medio, pero sí, sí. <risa> Pues en este caso es ver eh, si los participantes eh, son parecidos a, o sea, a los nuestros porque si fueran muy diferentes pues los resultados podrían ser buenos pero igual no, no, no podrían aplicarse a nuestro medio porque al final ya hemos pasado la parte de si son válidos los resultados y cuáles son los resultados y ahora es vale o sea, vale la pena aplicar esos resultados a mi medio pues bueno. Aquí sí que hablan que los estudios, o sea, lo que hemos dicho que eran dos estudios o dos grupos de participantes, uno en Praga y otro en Burdeos, eh, que los han juntado, ¿de acuerdo? Y luego eh, sí que nos dan un poquito, unas, un poquillos, de descripción de cómo son los pacientes, que son de alrededor de 56 años, que eran mayoritariamente hombres, un 71%, y no dan más datos sociodemográficos. 58 y 74. Estás un poco ciega. <risa> Vamos, eh, no, no sé si se si conecta a oftalmólogo a estas sesiones, pero bueno. Esa es la pantalla no, no que es, es muy mala. vale. Claro, claro, claro. Sí, sí. Así, así empecé yo. Un día, por tontería, cogí la, eh, las gafas de una persona, me la puse. Y de no es que nítido veo el letrero ahí delante, ¿sabes? Igual esta es esa señal, ¿sabes? Que no hay que ignorar. Vaya. Pero bueno, bien, bien esta, Sí, sí, es, 54 y es 58 y 74. Te lo pongo así, más, lo más grande que puedo, para que tú lo veas. Perdona, sí, Pues es no claro. dan más datos. Y los que dan, pues me los invento, o sea que no pasa nada. Pero sí que dan datos clínicos, como puede ser el diámetro de la aurícula izquierda... Eh, si presenta hipertensión, diabetes, eh, eh, presenta infartos, si toma antiarrítmicos. Entonces, aquí me, nuestro invitado experto, sí. Pedro, sí. es el que me va a decir si sí. con los datos que dan en el, en el artículo sí que se podrían asemejar los pacientes. Por, a, por hacer un, un repaso rápido, no vamos a entrar a mirar todos los datos, pero básicamente son aurículas no muy dilatadas, por debajo de, bueno, alrededor de 40 milímetros, o sea, el protocolo ya decía que tenían que ser menos de 5, 50 milímetros o 5,55 milímetros en el otro protocolo, entonces ya sabemos que no son aurículas muy dilatadas. Eh, la fracción de eyecciones de, la media era del 40%, o sea que son unas fracciones de, de, de eyección deprimidas, pero no gravemente deprimidas, eh, o sea, moderadamente deprimidas, la, digamos la, la cantidad de hipertensión, diabetes, eh, ictus previos, infartos y demás y tratamiento farmacológico pues es, es asimilable a lo que se trata también aquí en España estamos hablando de dos países europeos, estamos hablando de República Checa y de Francia o sea que tampoco hay unas diferencias notables en la práctica clínica a veces hay diferencias en algunas cosas pero no, no es el caso aquí son pacientes mm -hmm. obviamente que están seleccionados de una manera determinada porque en la vida real pues hay aurículas más dilatadas lógicamente y hay gente con menor fracción de eyección lógicamente pero que este tipo de pacientes que estudian en este, en este ensayo, en estos dos ensayos, pues sí son pacientes que existen aquí en España. O sea, que son pacientes similares en este sentido. Podemos decir que sí, que se pareja. Vale. Muy bien. Yo había puesto no sé, pero porque no lo sabía. <risa> no que ahora, que <risa> ahora sí. Muy bien. Pregunta 10, que esta me, me ha tocado a mí. Eh, se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica. Pregunta que eh, en, siempre hay que hacerse porque algunas veces los estudios clínicos, los ensayos clínicos o cualquier otro tipo de estudio, al final los, las variables que se estudian o no se estudian son una decisión de quién hace el, el estudio. O sea, hay, hay, pues normalmente hay un comité, no, es más de una persona en la que se dedica a diseñarlo ¿no? y, y ponerlo pues, un poco en común. Entonces, ahí se pueden quedar por el camino cosas. A lo mejor había alguna variable que había que haber medido que era interesante o, o, o hacía falta saber cierta cosa de los pacientes para efectivamente decir que hay... Eh, pues eso, que hay un resultado óptimo y que estamos midiendo lo que queríamos medir y cuando concluimos, que estamos concluyendo lo que queríamos concluir. En este caso, eh, los resultados clínicos que han medido, pues han medido el aislamiento de las venas pulmonares, tanto en agudo como a los tres meses. Eh, cierto es que a los 12 meses eh, se pretendía, pero en este estudio en concreto, o sea, en este paper que nos ofrecen hoy, que estamos criticando hoy, no, no está ese dato. Eh, el dato lo, lo veremos en otros estudios posteriores que están publicados, o sea, que de hecho sí que se ha hecho después pero no en este, en este artículo en concreto. Luego, eh, lo que sí que med, miden a los 12 meses, y de ahí es de donde sale el gráfico que nos ha explicado brillantemente doña Raquel sobre la supervivencia, es la proporción de sujetos que están libres de FEA, de frutero de taquicardia auricular, que eso, pues sí, con el holter o con el electro este que envían cada semana o tal, pues con eso se puede decidir si en un momento dado un paciente tiene FEA, pues ya lo puedes censurar, o sea, ya le puedes poner la rayica para abajo ¿no? en, en el gráfico, por así decir entonces, en este sentido, la intención es aislar las venas pulmonares y que la persona esté libre de FA y eso es lo que han medido. Por tanto, yo ahí no veo, eh, no veo hueco, que, que han medido lo que tenían que medir. Eh, ¿Resultados de seguridad? Pues los clásicos de todos los estudios, pues eh, muerte, infarto, el parálisis del diafragma, que es más específico de, de ablación, el ictus o, o el accidente químico transitorio y otros tantos que no voy a decir, pero que están ahí en el protocolo y que se pueden, se pueden revisar. Esto en concreto es del supplemental que está online, que es otro PDF que tiene varias páginas y que añade información pues, que no cabe en el artículo por las limitaciones que hemos dicho antes, que hay despacio en los artículos. Y ahí tenéis pues, todos los eh, eventos adversos que han estudiado. Desde mi punto de vista, habiendo leído varios artículos sobre esta temática y sabiendo un poco sobre esto, lo poco que sé, pues, eh, tengo la sensación de que sí, de que todos los resultados clínicos y de seguridad, pues, están medidos. Pero falta algo. Pues falta algo, sí, falta algo como siempre. Siempre faltan cosas, la verdad. Eh, creo que ha llegado. A, <ríe> ha llegado Amparo, perfecto. Muy buenas tardes, Amparo, y bienvenida. Le damos las buenas tardes a la madre de Pablo, ¿cómo no le vamos a dar las buenas tardes a la madre de Raquel? Muchas gracias, Amparo, por conectarte un mes más, que sabemos que tenía ocupaciones y has llegado más tarde por eso. Faltan cosas, y os voy a decir. Esto ya lo hemos hablado cuando estábamos haciendo el ensayo, pues que no lo decimos, en otras ocasiones no lo hemos dicho, pero que es algo que falta de manera muy habitual en los estudios clínicos. Y ahora, antes de deciros qué, qué es lo que falta, os voy a decir que la práctica basada en la evidencia, o a veces llamada más habitualmente medicina basada en la evidencia, o a veces enfermería basada en la evidencia, o terapia ocupacional basada en la evidencia, como queramos llamarlo, así de genérico podemos decir práctica basada en la evidencia, se basa en, en, en más de un pilar, no solo en la evidencia científica, en la evidencia clínica, no solo se basa en eso, sino que eso hay que conjugarlo con los costes económicos y hay que conjugarlo con los eh, deseos del paciente, las preferencias del paciente. Esas tres patas son las que al final guían la práctica en, en, en la situación ideal, deberían de ser esas tres patas las que guíen la práctica, no solo la evidencia científica. ¿Vale? Porque eh, algo puede ser muy bueno, pero puede ser inaceptable en un contexto determinado, en un contexto de determinado lugar donde económicamente no se puede hacer frente a esos costes o eh, en un lugar donde eh, los pacientes pues, no aceptan determinada práctica porque va contra sus preferencias personales y que estén estas mediadas por lo que sea, ¿vale? por sus creencias o por su cultura o por lo que sea. Por tanto, eso es exactamente lo que falta, que nos hablen dels los diners y que nos hablen de las preferencias del paciente. Porque al final, eh, eso es importante. Quiero decir, eso tanto el coste como lo que opina un paciente es importante. Y no estoy diciendo que eso no se haya tenido en cuenta a la hora de hacer el estudio clínico. Claro que sí, que se ha tenido en cuenta. La cuestión es que no se informa. Y eso se debería informar porque eso ayudaría al siguiente investigador o al siguiente usuario de, de lo que es de la evidencia a tener una información más completa. O sea, esto vale... Más que lo otro, vale lo mismo que lo otro, es equivalente o vale más pero vale la pena porque mejora no sé cuántos, lo que sea. Y los pacientes habitualmente eh, preferían esta aproximación, este tratamiento o preferían este otro o es su segunda opción o es la opción cuando ha fallado uno. Es decir, todos esos son datos que serían de mucha utilidad a la hora de elaborar guías de práctica clínica posteriormente. Entonces son cosas que faltan. Por tanto, ¿se tuvieron todos? Pues hay que contestar que no, porque no están esos que son importantes, que son dos patas de tres, o sea que debían de estar. Uh -huh. Y pregunta 11, pregunta 11, ¿esta nos la hemos asignado o no sé? Esta no está asignada, ¿no? pero... Esta era para ¿no? todos. Pues no. <risa> bueno, vamos a dejar que Ángel, Ángeles también... Gracias a vosotras por vuestra labor tan instructiva. Enhorabuena de nuevo. Muchas gracias, Ángeles, de verdad. Oye, va, ven, ven cuando quieras, ven cuando quieras. Oh, claro. Eh, los beneficios a obtener, ¿justifican los riesgos y los costes? Pues bueno, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues hacer una, una revisión un poco de, de, pues de los resultados otra vez, porque esta pregunta, de nuevo, estas últimas que hemos visto son las contextuales, las de yo vivo en X sitio, aquí hay determinado sistema sanitario que funciona de esta manera y aquí las cosas se hacen así, ¿no? Pues bueno, pues eso es lo que hay que poner en contexto con lo que estás saliendo en el artículo. Ya nos avisa Caspe que es improbable que podamos deducir de un solo artículo que eh, si eso es o no es, pero qué piensas tú al respecto, entonces es donde, bueno, pues tú rascas un poco de lo que sabes o de lo que leas en otros artículos y saques un poco una conclusión, sacamos algo, ¿vale? Eh, vamos a, un poco a comparar, ¿no? a lo que son las energías térmicas en, en global, eh, la crioblación y la radiofrecuencia, frente a la PFA, a la retroporación o la ablación de campo eléctrico pulsado, de este estudio en concreto, ¿vale? Entonces, ¿qué resultados nos han ofrecido? Nos han ofrecido un 100% de venas aisladas en, en agudo, ¿no? Uh -huh. eh, frente a lo que vamos a conseguir, y esto es del gráfico que hemos visto antes de barras, este que tenía gráfico naranja, gráficos azules, azules más oscuros y, y luego el morado, sale de ahí, ¿vale? No, no, no me lo estoy sacando de ningún otro sitio, es el mismo sitio. ¿Resultados que podemos esperar con las energías térmicas? Pues entre un 20 y un 80%, ¿vale? Por tanto, en el peor de los casos, solo el 20% estarán aisladas, y esto estamos hablando de pacientes con todas sus venas aisladas, porque luego si nos pondríamos eh, un poco más quisquillosos y podríamos ir a eh, cuántas venas aisladas, porque claro, cada paciente trae cuatro, ¿no? Pero a veces no son cuatro porque hay un tronco común y entonces la cuentas como uno. Entonces un paciente ya no tiene cuatro, tiene tres. Y tú podrías decir, ¿cuántas venas en total? Ya, pero lo importante es que la persona no tenga FA, no que tú aísles venas. aislar venas es lo necesario para la consecuencia de evitar la FA, ¿no? Entonces en este caso nos quedamos con ese valor porque mucho más interesante, ¿no? Que la persona no tenga FA a que tenga tres venas y una no, aislada. Y la que no, a lo mejor, es la que le hace la puñeta. Así que, bueno, resultados, digamos, de seguridad. He escogido tres porque son tres, eh, porque están relacionados con esto y porque son tres de los que tenía datos de las energías térmicas, ¿vale? La referencia de estos datos la tenéis a, al pie en este caso. Si alguien necesita las referencias por escrito, sin ningún problema. Es, de nuevo, un artículo open access. Eh, este, en este caso, es del año 21. O sea, este es más reciente. Bueno, pues vemos que los porcentajes son 0,4% en parálisis del nervio frénico si hablamos de energías térmicas, o sea que es una incidencia baja, eh, frente a este estudio de un 0%, la estenosis de las venas pulmonares que requiera intervención para resolverlo es un 0,29, no llega a 0,3, 0%, 3, 0 en este estudio, y el ictus o el accidente isquémico transitorio pues es un 0,94, casi un 1, no llega, frente a, a la retroporación de este estudio que es un 0%, vale, entonces nos quedaríamos ahí como así, tendríamos que decir que sí, ¿no? que vale la pena… Aunque, no sé, bueno, habría que ver cuánto cuesta. Claro, si cuesta muchísimo más dinero, como 800 veces más uno que lo otro, pues igual no. Pero si no cuesta mucho más o cuesta lo mismo o aproximado, dices tú, pues igual sí que merece la pena ¿no? el, el coste. Uh -huh. Luego, por, por, desde el punto de vista de riesgos, ya merece la pena. Podemos ver un poco más adelante, porque claro, ya hay estudios publicados, como os estaba diciendo, y es el que tenéis al pie referenciado, que nos hablan de los resultados a un año de todos los pacientes. Entonces, encontramos que todas las venas pulmonares aisladas... Si hacemos el global de todos los pacientes incluyendo todas las formas de onda, la energía monofásica, bifásica, la forma de flor y la de cesta y con todos los pulsos, con si cinco, ocho o diez pulsos o todo eso y todas las formas de onda, es un 64,5%, ¿vale? Eso sería. Pero si nos centramos, porque ellos de hecho lo hacen y tiene cierto sentido, solo en la onda bifásica optimizada que solo se la aplican a los 41 últimos pacientes, ¿vale? ahí encontramos un 84,1%. Por tanto, es un resultado que está por encima de la mejor expectativa de radiofrecuencia o crioblación. No muy por encima, de 80 a 84 pues tampoco hay mucha diferencia, hay algo pero no es muchísimo. Y al menos, digamos que se coloca en el, en el margen alto. En cuanto a problemas, pues encontramos que parálisis de nerviofrénico y de estenosis sería un 0% en ambos casos y en ictus aite un 0,9%, o sea que sería equivalente. Entonces, con más datos, con más tiempo de, de estudio, yo seguiría opinando que sí que sigue mereciendo la pena, de hecho, por efectos adversos, digamos, por problemas de seguridad merece más la pena, por eficacia, pues también merece más la pena. Me queda saber que no lo sé lo de los dineros, pero si no es una cosa, digamos, que se vaya de madre, pues seguramente sí que merece la pena eh, los riesgos y los costes para, para este caso. Uh -huh. Vale. Pues esa sí. es mi opinión. Bueno, pues un resumencito que nos hace Pablo, ¿no? Sí, vamos con el resumencito. En primer lugar, si ¿sí le das, porque no me la Muy sé de bien. memoria, en las preguntas de eliminación, en este caso, la PIO estaba bien definida, no era PICO, era PIO. La aleatorización no aplicaba porque solo, solo íbamos a hacer una intervención y, y la población estaba clara y definida. El seguimiento completo sí que es verdad que era algo que nos fallaba porque algunos participantes pues se nos han perdido, no sabemos dónde están. Si bien es cierto, como ha comentado Pedro, pues seguramente es porque no hemos llegado aún con ellos a ese momento del seguimiento. No sé si se oye ruido. Un pelín, sí, pero bueno, se entiende. Vale. Eh, seguimos con las siguientes preguntas. Que eran las del detalle. Aquí le hemos puesto una patata, pero no es una patata como las de siempre, que son porque el artículo está regulinchi, sino que aquí es una patata porque son preguntas que no hemos podido tener en cuenta, no aplicábamos, porque son preguntas destinadas a los ensayos clínicos de toda la vida. Hablaban del cegamiento cuando aquí pues, no había necesidad de cegar, no había grupo control, o sea que tampoco había eh, diferencias entre los grupos que evaluar. Eh, tampoco podíamos saber si están tratados diferentes, por lo mismo, porque era solo un grupo y Raquel ha incidido en que algunas cosillas dentro del mismo grupo que teníamos podrían hacer que los resultados, bueno, pudieran diferir de alguna forma. En este caso, pues no, porque el resultado ha sido muy homogéneo, <risa> ha sido todo muy bueno. Los resultados, le hemos dado un súper ok, porque... Sí que es verdad que parece efectivo y seguro, a 120 días no había habido ninguna reconexión de esas venas eh, con la aurícula y sí que es verdad que necesitaríamos más seguimiento, eh, más estudios y claro, hemos visto que una de las limitaciones era la muestra, el tamaño muestral, también que el seguimiento estaba hecho al día 120, haciendo una estimación de Kaplan-Meyer al medio año y al año que dejaba unos eh, intervalos de confianza un poco amplios, pero bien, está muy bien y por último en las preguntas de aplicación a nuestro medio, si nos pueden ayudar estos resultados pues pensamos que sí por lo que ha ido comentando Pedro también que es el entendido en el tema porque, mmm, bueno, pues al fin y al cabo son pacientes que nosotros podemos atender de la misma forma aunque deberíamos de seguir observando si esto es positivo Hay, o... hay artículos en, en camino Aparte de que hay ya publicados después de este y, y además se han, se han publicado varios abstract en, en el Congreso Europeo, que fue hace un par de semanas, donde los resultados siguen siendo consistentes con lo que se ve aquí en cuanto a resistencia y seguridad. O sea que de momento todo, o sea no hay muchísima evidencia en cuanto a número de pacientes, pero al menos la que hay apunta toda en la misma dirección, lo cual... De momento es un buen predictor, ¿no? O sea, siempre en ciencia hay que ser prudentes cuando se dicen las cosas y siempre hay que tener una opinión hasta que cambies la opinión. Pero de momento todo apunta en una misma dirección, así que por el momento yo creo que es algo como para, ¿no? Pues para tener en cuenta. la sección donde bueno pues intento <risa> los, los actores porque han hecho alguna cosa así, que dices tú, que ya no es que técnicamente o científicamente esté regulín, sino que dices tú, es que no quedaba bonito, o es que me has hecho trabajar más de lo que tocaba como lector, o lo que sea. Creo que el único tiquismiquis que vamos a tener hoy es Don Pablo, que es un tiquismiquis, y que nos quiere contar algo de aquí. Habitualmente no soy yo el tiquismiquis, pero bueno. Es verdad. Sí, sí, entonces, oye, oye, oye un poquito tiquismiquis. A ver, aquí es que me, me paré a mirar y dije la tabla, esta tabla me está haciendo pensar, Dios mío. Porque, porque, claro, de lo, en esta planta se presentan resultados sobre seguridad adicional, ¿no? En este caso, pues si ha habido, pues yo qué sé, y el fallo del nervio frénico, en este caso no ha habido ninguno, porque me marcan 81, pero yo sé que esos 81 es que no ha habido ninguno, porque sé que la muestra era de 81, eh, sino el resto... Yo no sé realmente, el número 29, el número 8, el número 13, a qué a, a qué totalidad de la población de, del estudio me están haciendo referencia. Entonces, yo lo que he hecho de menos es algo muy sencillo y es un porcentaje. A lo mejor, a lo mejor no me han podido dar ese porcentaje porque no han evaluado todos estos eh, desencadenantes de la seguridad, todos estos eventos en toda la población. No lo han hecho. Así que ese era mi tiquismiquis de hoy. Mi, mi, mi. Buen tiquismiquis, eh. mi mimi mi siempre tiene cabida. Bueno, pues la parte formal eh, estructurada de la lectura crítica de hoy con sus comentarios, con su explicación de lo que es la retroporación, con la explicación del análisis de supervivencia por parte de Raquel, pues ha, ha llegado a su fin. Siempre... Intentamos dejar un espacio al final por si hay más comentarios. La verdad es que yo estoy súper satisfecho con, con la participación que, que hemos tenido hoy. Sí. Os dejo aquí un poco el spam nuestro, la, la sí. página web, nuestro correo electrónico, redes sociales donde nos podéis encontrar. Nos queréis contactar para ser un día el invitado aquí con nosotros. Queréis proponernos un artículo, lo que queráis. Eh, estamos más que encantados de recibir propuestas de artículos para leer. Hoy de que os apetezca venir y estar aquí en directo con nosotros en cámara... Eh, criticando, por supuesto eh, eso siempre nos da mucha alegría revisando revisando comentarios pues veo que hay un comentario eh, de doña Virginia que nos dice, mi sección favorita el tiquismiquis <ríe> hoy, hoy ha sido una sección breve también es que había que balancear un poco que yo he hablado mucho, Raquel ha hablado también bastante y había que dejar un poco de, Total, de Pablo, eh. a, a Pablo y así el tiquismiquis le ha tocado el rol del tiquismiquis le ha tocado jugarlo hoy a, a Pablo me ha tocado no veo más comentarios por YouTube o Facebook. Estoy mirando Twitter por si tenemos alguna persona que nos haya comentado una cosita. Así que hay, hay un par de... Hay, hay un tuit de un tweet de Pablo, un tuit de, de Virginia. Eh, y no veo ninguna pregunta por aquí. No veo preguntas en Facebook ni en YouTube. Uh -huh. Y nada, pues yo creo que, bueno, hemos hecho un, un tiempo respetable, como habitualmente sí. estamos haciendo. Eh, espero, sinceramente... Que, que, haya sido algo que os haya aportado, o sea que os hayáis sí. encontrado pues con eso, con nueva información, con que se haya entendido bien sobre todo, ¿no? Que, no, que no, lo hayamos sí. hecho demasiado paragoso. Eh, Yo quiero, no... dale, quiero dale, dale. darle las gracias al invitado de hoy. Muchas gracias. Puedes volver cuando quieras, Pedro. Pues igual vuelvo el mes que viene. Es, esto es tu Era, pues, casa. Tampoco tanto. Esa es tu casa, ya sabes, te, te enviamos nosotros el enlace de StreamYard, te conectas ¿Vale? cuando quieras. <risa> vale. vale. Hombre, yo lo, lo que sí que le diría, aprovechando que está Ever conectado y que ya ha sido invitado una vez que venga cuando quiera porque, vamos, yo me lo pasé muy bien con él, nos explico también temas de marcapasos, de cables de marcapasos y como sé que él tiene otros intereses, no solo la cardiología estrictamente o la electrofisiología, sino que hay otras cosas que, que le gustan y que le hacen tilín, pues a ver si te apetece que hagamos otro episodio en el futuro con otro tema o con un tema de cardiología, lo que tú quieras, lo que te apetezca a ti más, pues que adelante, que esta es tu casa también. Eh, tenemos todavía pendiente a ver cuando engañamos a Antonio, también para que se venga de, de invitado. Y, y bueno, y a cualquiera de los que nos estáis viendo, si os apetece, no tengáis ninguna duda eh, Hombre, de que Fran hay, es vuestro, especialista. Fran, Fran es especialista. Mira, Ifran, mira, Ifran, mira, ahí, Fran, mira ahí Fran. <risas> Fran también tenemos que engañarle un día, ¿eh? Que Fran es especialista que engañar, en enfermería comunitaria y yo creo que un día le vamos a sacar. Bueno, le gustan las emergencias, le gustan muchas cosas a Fran. Yo creo que podemos encontrar un tema que, que le guste y, sí. y que podamos, pues eso, criticarlo todos juntos aquí. Así que, bueno, no pues sé, eso. Puertas abiertas para todo el mundo. Aquí os dejo de nuevo el correo por si queréis escribirnos, eh, pero por YouTube en un comentario, como os dé la gana, de la manera que os apetezca, nos podéis decir cositas. Más comentarios. Venga, ahí estamos. Encantado. Estaba pensando en un artículo. Eso es, eso es mi ever. Así estamos. Va. Sí. Si, me un artículo, si me propones un artículo antes de que acabe la semana, te invito a cenar. Fíjate, lo dejo aquí en, en directo y, y grabado. Bueno, pues, si os parece... Si, si, nos, si no tenéis nada más que añadir, yo creo que podemos despedirnos por hoy, que está bien, que hemos hecho una hora 52, hemos, no. hemos aguantado con 10 espectadores, ha habido un momento de 11, ahora estamos en 9 durante toda la sesión, cosa que está muy bien, la verdad es que joder, es súper guay. Súper guay, eh, porque hay veces que tenemos menos o que a lo mejor la gente se va cayendo a lo largo de, de la sesión. Y hoy ha estado muy bien, lo habéis aguantado. Eso puede ser indicador de o que lo habéis dejado encendido estáis mirando o que os ha interesado, porque de las dos nos sirve. Así que, pues, sí que sé, por mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Raquel, por venir, como siempre, por prepararte eh, la experiencia no de la supervivencia, que está muy guay también. Y a mí me sirve un montón también. Yo no le tengo miedo a esos gráficos. Repasamos, para nosotros también. Ahí nos dice Jean-Pierre, Jean-Pierre que ha sido dos veces invitado. Es la única persona que de momento ha sido dos veces invitado. Ahora está en Alemania, pero eso no quita que no pueda ser invitado una tercera vez, Jean-Pierre. O sea, no te lo en las manos. Por eso lo de sabe Él sabe de alemán. Eh, espectacular, y mira, me ha dejado al límite de una R sobre T de tanta excitación. <risa> Os juro que en cuanto pueda me apunto a una, a una petición en directo. Sí, Amén, lo sabemos, Antonio. Claro. Sabemos que vas liadísimo. Y, y no, decirlo es por, por mantener ahí un poco la expectativa, pero cuando tú quieras y puedas, con total tranquilidad, que tienes, tienes lío y lo sabemos. Lo sabemos. Mm. Jean-Pierre, eh, gracias. Gracias a ti también. Nosotros también aprendemos mucho cuando nos vais haciendo esto de comentarios y, y hay participación. La verdad es que eso es lo que más nos gusta, aprender todos. Hoy hemos aprendido gente, no está mal. ¿eh? Sí. No está mal, no está mal. Hemos y aprendido y cómo se dice si recae la, la FA. Raquel, Recibiva. tienes dos opciones. ¿Y cómo más? Porque te ha dicho Ever. No dos, dos. Pues yo te solo me dicho, queda con recidiva Recidiva y recurrencia. Te ha, te recurrencia. ha ofertado dos, dos términos para poder utilizar. Y ginopia. O ginopia. Muy bien. Muy bien. Ostras, tú, ¿eh? Muy bien. Hoy nos vamos todos aprendidos. Pues, Totalmente si os parece bien, bien, lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias a todos por, por vernos. Gracias a los que nos vais a ver en diferido en cualquier momento, por la mañana, por la tarde, por la noche, desde vuestra casa, desde vuestro sofá, desde la tele, el móvil, lo que os dé la gana, desde la Nintendo Switch, da lo mismo. Ahí estamos nosotros también. Y dejadnos comentarios si queréis que os contestaremos tan pronto los veamos. Muchísimas gracias y nos vemos en un mes aproximadamente. Gracias Pablo, gracias Raquel, gracias a todos. Buenas noches. A ti.